Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos preparados en este primer eh, capítulo del experimento. Vamos a hacer streaming jugando a una consola, en este caso clásica, de las más clásicas que hemos podido encontrar, por lo menos. Las hay más clásicas, evidentemente, pero si hablamos de Nintendo, desde luego esta es la más clásica de todas. La Nintendo Entertainment System, también conocida como la NES que salió pues, aproximadamente en los años 80, tardíos ya años 80, 85, 86, 87 en España, si no estoy equivocado, y que servidor, pues eh, la verdad es que amenizó mi infancia unas cuantas veces, a partir de servidor que es del año 90, pues a partir del 95, 96, me, yo creo que fue la primera consola que me regalaron. Luego ya hice la comunión, me regalaron una Play 1 y esto se fue a un altillo, del cual hemos rescatado y hemos limpiado y hemos preparado para enseñarle a una persona como tú, que en el año 1980 no era ni un proyecto de ser humano. ¿Qué tal, y en, el 2000, y en el 2000 tampoco, Rachel, de amor, hermosa. <risa> ¿Estás preparado para someterte a lo imposible? ¿Una consola, un videojuego al que no hayas jugado nunca? ¿Estás seguro de que no has jugado nunca? Eh, estoy seguro de que no has jugado nunca en esta consola. Otra cosa es que la haya jugado emulándolos. ¿Estás seguro de que no he jugado nunca en esa consola? Eh, Todavía no sabes cuáles son los juegos, así que sorpresa, sorpresa. De hecho no, así que tampoco te voy a decir a cuál he jugado yo. <risa> pues nada, sin más eh, preámbulos, vamos a comenzar presentando un poquito en qué consiste, si por algún casual como yo, vosotros también ten habéis tenido la suerte de jugar a ella y os la habéis encontrado de repente en un altillo llena de mierda, pues vamos a explicar un poquito los principios básicos. Esta consola tiene, aparte de la fuente de alimentación, que es una fuente de alimentación, la verdad es que un poco particular, cuando lo hemos encontrado, eh, el tema técnico no lo podría explicar demasiado, creo que es 9, 9V, puede ser. Y luego el tema de la conexión, se puede conectar de dos formas, se puede conectar a través de los eh, cables de componentes que tenemos aquí, o sea que hoy en día una televisión creo que prácticamente, sí, evidentemente por HDMI no va a ser, pero por cables de componentes sí que vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Y incluso también tenemos la oportunidad de conectarla a través del cable de antena, es decir, mediante un cablecito como este... Esto lo conectábamos a la tele como si fuera un canal más, es decir, un canal de los, de los tradicionales canales que no eran de televisión digital terrestre, porque como te puedes imaginar, la TDT por aquel entonces tampoco existía. Eh, la, la televisión eh, analógica, analógica la efectivamente. La televisión por cable. La televisión de toda la vida. Es decir, que tú esto se lo conectabas aquí... Y esto, como puedes comprobar, que es un cable de antena normal y corriente, se lo enchufabas a tu antena habitual, es decir, se lo metías por el cable de antena a la televisión y lo sintonizabas como un canal más. Esto no es el sistema que vamos a utilizar hoy por razones técnicas obvias, sino que en lugar de ello lo que vamos a hacer va a ser, como he dicho antes, utilizar estos dos cablecitos de componentes. Y luego, claro está, para jugar con ello vamos a necesitar unos mandos como estos. ¿O como El mando cuadrado que le tenemos aquí, tanto en la camiseta como Gais, que ya vemos, ha venido con la gorra, preparado para todo, plano, qué bonito. La camiseta. Y ahí tenemos, joder, si es que más preparado para todo. Pues fuera de las <risa> camisetas, este es, este es el mando original, tradicional, de la NES, cuadrado, como tú ya pudiste descubrir en su momento. Esto es La ergonomía no Esto era... Esto ortopédico. Ortopédico o sea, total. Nivel de tamaño, no vamos chavales. vamos a conectar... A la, a la NES utilizando este puerto propietario que lo fabricaban ellos para, para esto. Vamos a poner el número uno Ahí está. Perfecto. Y a partir de aquí, pues con la ayuda de nuestro equipo técnico que va a realizar el resto de eh, mecanismos conectando los cables en el sitio, vamos a ver si eh, lo tenemos listo. entre tanto Gaiska, te voy a enseñar a lo que vamos a jugar o a lo que podríamos jugar ya que tenemos varias opciones para elegir sacar de aquí los cartuchos ojo cartuchos ojo, del lado. tamaño de un disco duro actual sí sí sí sí es, es básicamente eso es como un disco duro que a partir de aquí puedes elegir por dónde empezar tenemos un clásico donde los haya el Super Mario Bros es decir el, el primer Bros. juego Pinchamelo de Mario gracias. exclusivo es decir Mario para los que sepáis un poquito de su historia empezó como personaje de un videojuego llamado Donkey Kong es decir ¿Sí? en el Donkey Kong te vestía de Mario y tenías que subir unas escaleritas mientras te tiraban unos barriles para rescatar a una princesa, Reminders. y esto fue lo que hoy en día llamaríamos un spin-off, es decir el primer videojuego, o en este caso serie basada en otro en, en otra serie, otro, efectivamente. efectivamente aparte de eso tenemos... Esto había que soplarle sí. porque se bugueaba sí, y tenías que hacer el... sí, sí. no descartes oh. que lo tengamos que hacer aquí hecho, ahora, sí. ¿eh? o sea hecho, que sí. esto, el sistema, eh, vas, vas a ver que lo primero, la primera pantalla de nuestro videojuego va a ser conseguir que el juego funcione Sí, efectivamente. Eso de entrada, porque podemos conectarlo perfectamente y que nos salga un cuadradito marrón diciendo no, nope, no, nope, no, nope, no, nope", y así hasta que funcione. Tenemos aquí el High Speed Pinball, es decir, un pinball de los de bareto de toda la vida. Otros que quizás no hayas conocido tú. Bueno, sí, hay algunos bares hoy en día que siguen manteniendo por ahí el pinball para jugar y si no el arcade. También tenemos. A ver, yo soy de la generación que ha jugado al pinball de los magos de Waverly Place en Adobe Flash Player en el navegador. Vale, pero a un pinball sí. de verdad, a un, pinball, a un físico, pinball de verdad también es como que tiene unos jugado, botoncitos que es así grande sí, y tal. Sí, ¿Has sí, jugado? Sí. Bueno. Vamos, a, vamos a enseñar la pantalla sí, porque tenemos, sí. hemos enseñado el Echame, Super chapa. Mario. Sí, sí. Hemos pantalla, Super pantalla, Mario, eh, Super, Mario Bros, Super sí, Mario Bros. Efectivamente. Y ahora lo que tenemos. Vete dándomelo si quieres y así para y lo vamos pasando por aquí. lo que aquí. tenemos es el pinball, el High Spill Pinball. Efectivamente. Efectivamente, venga, siguiente. Super Turrican. Un juego que, si no me equivoco, es un shooter, básicamente, te conviertes en la piel de un mercenario eh, en un planeta hostil y tienes que, básicamente, dispararle a todo lo que se mueva. Esto me interesa. Es, es algo así como Robocop, porque si te fijas, sí, el, el personaje está como todo hecho de metal. Espera, ¿es un plataformas? No, no es un plataformas. Lo comprobarás, vamos a dejarlo en, en su momento es cuando que juguemos si no, a Es él. que si no, esto puede ser la base antigua del, del nuevo Samus. Vamos a verlo. ¿no? vamos a verlo. Battletoads! ¡No te creo! ¿He sí, escuchado hablar de esto? Has escuchado hablar de esto y hoy lo vas a jugar. ¿He escuchado hablar de esto? Sí, sí. El Battletoads. Efectivamente. Otro clásico en el que encarnarás a una ranita. Bueno, una rana si lo quieres llamar así, porque rana... evidentemente más parece una de las tortugas sí. ninja. Metamórfica. Y, por último, el Donkey Kong Junior Mad. Hemos hablado del Donkey Kong como el juego del cual vino eh, Super Mario Bros., pero en este concreto Donkey Kong... El juego consiste en hacer operaciones de matemáticas. Lo mejor para aprender. Un poco particular, ya que este juego de Donkey Kong está bastante denostado por la crítica, pero quizá por eso también hecho, se sí. ha convertido en un clásico. Es como un clásico de serie B de los videojuegos. Sí. Y ahora viene tu como elección. Lo fue en su día, el ¿Por dónde empezamos? Vamos a ir Tarara tarara tarara. Vamos a dejar lo clásico para el final Espera, el, el, el chat a lo mejor hay alguien que nos quiere contra, con, ¿Alguien? contar ¿Alguien, alguien vota porque empecemos por alguno, ¿no? Se lo dejamos a Gaiska Se lo, Me lo dejáis a mí, vale Venga, Gaiska, elige Pues vamos a tirar tarara tarara. a lo clásico de lo... De, de, de... He dicho que vamos a dejar lo clásico para el final, pero no, mejor no Vamos a tirar a lo más clásico que conozco yo Efectivamente, el Super Mario Bros El Super Mario Bros, bueno, empezamos fuerte Empezamos fuerte Vamos allá Venga, vamos allá. Bueno, ¿cómo funciona esto? Evidentemente, introducimos aquí el cartuchico en el sistema. No lo estáis viendo, pero... No lo vale. estamos viendo, pero bueno, un cartuchico que es. se introduce en una rendija, eso no ha cambiado... Porque el sistema del, de Nintendo ha sido así durante muchos años y no sé si sigue siéndolo a día de hoy. Juraría que también. Mm, Yo es que le he perdido mucho la pista. Incluso a con la 3DS que no es tan vieja y se sigue haciendo así, solo que el cartucho es vale. pequeño. Introducimos, pulsamos hacia adentro y le damos al botón de power. Y ahora es cuando tendrían que pasar cositas. ¡Ojo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Super Mario Bros.! Muy bien. Pues sale. Es maravilloso, ¿verdad? Ahora puedes ver una demostración porque aquí no está jugando nadie todavía. Es decir, es la propia máquina la que te dice cómo hacer. Bueno, a lo mejor con mejor éxito. Bueno, básicamente esto que estás viendo es la primera pantalla. Sí, todavía oh, recordemos, no está jugando oh, nadie. Le voy a entregar el mando a Gaiska, ¿vale? Y en este momento todo tienes que hacer es pulsar la tecla Start. Pulsa Start. Vale. Reminders. Vale, vamos y a ver. Esto. Adelante. Saltar saltar y con la B no hace nada. Con la B sí, corre rápido y cuando tengas la posibilidad lanzará cosas. Pero claro, todavía tienes que hacerte con esa habilidad. muy inútil. Bueno, vamos a ver cómo va. Venga, coge la seta. ¡No! A tirar para adelante. Tienes tiempo además. eh Aquí en la parte superior podemos ver Time, 3, 4, 5. Que es el tiempo que tienes para completar el juego. Ah, fuck. Y ya te han matado. Empezamos bien. Fuck. Joder. Pero te toca a ti, ¿no? ¿Ahora es un pasamando? Sí, vamos a hacer un pasamando. Venga. Vamos a hacer un pasamando. Bueno, básicamente, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Nos llevamos la primera monedita... Tú Cogemos pasas. aquí este muchacho y aumentamos de tamaño. Venga, ahora tenemos la base de una vida. Entonces, sobre esto, bueno, para que no haya jugado al, al Mario, que evidentemente me imagino que la mayoría de la gente que nos está viendo ha jugado al Mario tropecientas mil veces en sus distintas versiones. No sé si habrán jugado al Mario en esta versión básica, que tiene algunos defectos, si vamos a decirlo así. ¡Ojo! Algún, algunas cositas. Ahora ya me he convertido en el fontanero y puedo tirar, ves, ahora con el B, ah, y no. también puedo correr. Es decir, si lo doy aquí, ¡pum! Voy corriendo, voy ¿Y pasando, y me tiro. ¿El saltito? ¿El saltito qué? En los Mario nuevos puedes saltar, dar sí. vuelta y caer hacia abajo haciendo fuerza. Eso no lo puedes hacer aquí. Bueno, hemos pasado un checkpoint, así que no empiezas desde el principio. Oh, Venga, Ahora tienes fuck. intenta conseguir una seta, macho, para que no te maten de primeras. Venga, va. No, no ahí no puedes. Venga, monedita... Vale, ahora se viene la del millón. las ¡No! ¡No! no, no, te no, no, no te joder, te sí que empezamos bien. Ahora, tira para acá. Game bueno, move. game over, es verdad. Esto tenía tres vidas. En el momento en que pierdes las tres vidas, se acabó. Ya puedes estar en la última pantalla del último mundo de la última partida. Vuelves al principio. Toma ya. O sea, si, si mueres, la palmas del todo. Los checkpoints lo parece ser que no... No te han no, ayudado mucho, ¿eh? No no, no porque no hayan ayudado, sino en el sentido de no están tan catalogados como checkpoints, o sea, tú... No, no, no. Tienes... Antes, claro, pulsabas una banderita. Eso Hoy en día ya es. pulsas una banderita y sabes que ha llegado un checkpoint. No, aquí el checkpoint lo tienes registrado el juego, pero tú cuando lo cruzas no lo sabes. Eso es. O sea, llegamos que llegas a un determinado punto, pas y ya está. Vale, vamos a seguir. Nos comentan por el chat que Sana ya tuvo ese Mario y que le encanta. ¡Oh! ¿A quién no le gusta? Por amor ese, de Esa... Me, me gusta esa cinemática en la que aparece así como... Nah, vamos Correando. a tirar aquí. Mira, mira. A ver... No está tirando monedita, monedita, monedita, monedita, monedita, monedita, monedita. Vale, ya está. ¡Ay, está. la tortuguita! Y ahora, vas a ver. ¡Oh, Dios es mío! Vulnerable. ¡El sonidito, el sonidito! ¡Hala! ¡No! <risa> Eso te pasa por correr. Eso bueno, hasta pasa. las Smarlax. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Has llegado al checkpoint. Venga, intenta ¿Qué? tirar para adelante. Escúchame, yo soy muy malo, entonces voy a probar a hacer una cosa. ¿Qué vas a probar a hacer? ¡A correr! ¡Como loco! Oh, que ¡Fuck! Que no hay manera, ¿no? Es tío. que lo acabas de mantener impulsado con la otra persona. ¿Que no, no. ¿Que, no? ¿Que, que, que, a ver, esto tiene su tiempo. En 400 <risa> te da tiempo de sobras a llegar. Solo tienes. <risa> Estaba intentando saltar sobre la de arriba, que conste. Vale, sí, venga. 400 te da tiempo de sobra. ¡Bum! Vamos a intentar, aunque sea pasarnos un mundo, tío, para, que no, para no quedar aquí de malos malos de la vida. Si somos malísimos. Dale al start. Venga. al Al start eso. No. ¿eh? No, play player game no. Start. Le doy. Ah, le doy, vale, le doy vale, ah, ah, Select esos es vale, game! Es que Venga, no he visto está. el botón. Ok, ok. Si pusiésemos two-player game, lo que sería... Tampoco vendría un segundo jugador. Lo que sería es... Un, uno competiría contra el otro por ver quién es más... que más puntos saca. Pero teniendo en cuenta que somos más malos que la... Que la Yo peste, especialmente. Pues tampoco tendría mucho sentido. Pero sí que es cierto que el juego tenía una opción de dos jugadores. Pero... Aquí, como digo, no eran simultáneos. Es decir, que según mataban a uno, venía una especie de Luigi o Mario verde. Porque realmente yo, lo único la única diferencia que le veo es que es en verde. Llámale Luigi si quieres, pero realmente no no tiene pinta diferente de ser más que Mario con un traje verde. Pero bueno, ahí está. Tiras para adelante. Llevas tirando las bolitas para matarlos. Eso es. Ahí está. Venga. Monedita. Monedita. Sí. El, el... la propia pantalla se te va cerrando, así que a medida que avanzas puedes ir perdiendo las cosas. Tira, tira, tira. Venga, va, va, va. Así terminamos, que todavía no hemos terminado el primer.. O sea, el, el más básico y todavía no hemos llegado hasta el final. Así de así de buenos somos, fíjate tú. Qué maravilla. Venga. Que tú puedes. Pa pa pa, pa pa pa Esto era troleo No, todavía no, no, no. Todavía... Ya llegará, tranquilo. <risa> Ya, llegara, no me ya lleg llegará, hombre, que sí llegará. No, no vas a tardar mucho en verlas, pero de momento estamos en el primer mundo. O sea, esto es para... Esto es para <ríe> es pa noobs total. Y ya hemos llegado. 400 puntos por la banderita y primer mundo sacado. Ole los era. caracoles! Vamos al... Vamos a ver... toca. No, no, tienes que seguir. ¡Ajo, eh! A... Uno de dos. El, Nos vamos al inframundo. inframundo y a seguir jugando. ¡No! ¡Fuck! Sí, sí, sí. ¡Fuck! ¡Fuck! Veamos ¡Fuck! la musiquita, ¡Fuck! 8 bits. Venga, dale calla. ¿Cómo que 8 bits? Hombre, esto es el 8 bits, ¿no? Vamos. Toda la música es 8 bits. Toda la música es 8 bits. Porque la NES era de 8 bits. Eh, pues eso. Pues fíjate. Aquí tenemos al técnico que nos corrige debidamente. Debida o muerte. Ey, pero pero Dale, man... tío. Claro, claro, claro. claro porque tienes que mantener. Claro. Ahí está, venga. No, no ah. vas a llegar. Tienes tu tiene cosa. Ahí, ahí ahora igual. Ahí está. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ole! ¡Venga, adelante ¡A pasar! ¡Venga! ¡Atapum! Claro, y aquí no puedes hacer aquello del el caer hacia... No, hacia abajo no puedes. No, no puedes eso, eso todavía no te lo permitía. Ciertas cosas que todavía no te permitía y esta era una de ellas. ¡Bum, bum, bum! ¡Vale! Estoy ya no lo seguro. Y aquí, como te van a trolear y en el salto te vas a caer, pues lo rompes y así puedes ah malo que ahora ya no llegas arriba, pero bueno, bueno. Ahí aparece Ahí está Pero te, te lo puedes cargar disparándole Ahí está, venga No fuck. A ver que salga No va a salir, si estás pegado no sale Tienes que alejarte un poquito Ahí está, bien, venga ¡Ah, no ¡Ah, ah no ya está. No eso. Eh, te quita todo el tirón Sí, te quita todo el tirón No hay no hay fases o sea. Fuck, ah... fuck, fuck. Tienes una. ¡Ay, de esto un... me acuerdo! De esto me acuerdo. Venga, tira. Ol. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ahí está. Venga, perfecto. Y llegamos al final del túnel. Sal corriendo pa, que viene la planta, pa, si pa, no. pa, pa, pa, pa, Ahí está, ahí viene, ¡Eh! la planta. Venga, banderita. Abajo el todo, sí, ya lo sé. Abajo el todo. No? todo. Ya lo sé, ya lo ¿Qué sé. No? Bueno, es igualmente válido, venga, ¿por qué no? ¡Ole! Tercer Tercera parte del primer mundo, venga, a no, ver no, qué hacemos. No, no, no. ¡Eh! setas! Más o menos. Pero Prefiero decir no, que son bien. palmeras. Pero vamos, a mí me parecen más palmeras que setas, ¿qué que te diga. No se va a enfrentar a nadie el tío. ¿Estos se, esto se caen? ¡No! Esto se... se caen encima, sí, pues, sí. tírate para el suelo. <risa> no te vas a enfrentar a nadie, ¿eh? ¡No! O sea, vas a dejar que pasen todas... Sabes que llegar a un punto es que va a dar igual, ¿no? O sea, vas a tener que caer sobre ellos. Antes, hombre, antes. Antes que... Hala, no, a... por lo menos hemos avanzado. Ahora tenemos margen para que nos... ¡Ay, oh, de este me acuerdo! Tengo que subir, pegarle y Y, caerte. y saltar. Mierda. Yo prefiero no arriesgarme. Yo paso... Ahí, ahí sí que paso por encima. Es porque llego... me Te toca. Venga, nos quedan dos vidas. Es un tío seguro. Soy un tío muy seguro, Snorrock. Sí, sí, ya lo veo ya. <risa> Venga. ¡Ostras! monedito. Oh, ya. Ahí está. Yo voy a lo seguro porque has visto que lo. Sí, sí. No, no. No, no, me... no. Me... Y yo también paso, venga. Sí, que lo sí, importante sí. es sobrevivir. Lo importante es pasar, ahí está. ¡El bugazo! Espera, dale. ¡Venga! ¡Epa! Toma ya, 5.000 puntos. Ole. Que conste que he intentado ir a toda la carrera y todavía no he conseguido hacer one point. No sé si es que todavía no te da una vida cuando hacías esto. Pues, técnicamente si das al, al, al tope, te tendría que dar una vida además. Bueno, venga, Castillote, Castillito, Dios. Uah, ah, oh, sí. Dios mío, me encanta. Sí. Uh, el último segundo. A ver. Sí, quédate, quédate, quédate y ahora, bueno, ahora deberías. Ah, sí. Ahí vamos. Venga. Quédate bada bum, bada-pum, bada bada-pum. Vámonos, Borja Hermosa, Ay, oh, a los burritos. Let's go. a ver cómo pasamos esta. Ah, sí. ¡Wahoo! Oh. Oh. Y. Sí. Venga, chavales. Vámonos. ¿Cómo ¿Con qué Vámonos. botón? ¿te tú? ¡Ojo! De, ah, de esto me acuerdo, de esto ¡Ay! me acuerdo. De esto me acuerdo. Ay, por Dios. De esto me acuerdo, había que darle a la palanquita de detrás. ¡Oh, Correcto. Y se cae. De esto sí que me acuerdo. Y nos hemos pasado el primer mundo. ¡Vamos! ¡Laisse! cuando te dicen que. Tu princesa Thank you está Mario. en al castillo! ¡Ay, la princesa Peach! ¡Qué recuerdo! Y pasamos al mundo número 2. ¿Todavía conservamos. ¿Cuántos? ¿Una vida? Eh, creo, ah. que, creo, creo que. Creo que sí, si ahora mismo. Creo que conservamos dos. Me he tenido que apartar porque si no. Bueno. ¡Ojo! Uah. ¡Ojo! Estoy fugue. Con lo peligroso no, que no, es no. eso. Con lo peligroso es que es eso. Que al final te quedas en. Al final te quedas en que se queda rebotando el caparazón. Oh. Y estás faquez. Sí. Lo de rebotar el caparazón es solo para los más avezados. Aquí prefiero no jugármela sabiendo que tengo mucho que perder. A ver si saco que Si saco por lo menos un cacharradero... Sí, pero no puedes romper los ladrillos no. estando chiquitico. No. Esa es la putada. Eso me va a joder. No hay nada aquí. Ahí voy. ¡Ole! ¡Ole! A ver, que baje por aquí tú sabes quién Pasamos, es el rubio vamos hombre que sí ¿Cómo saber quién, ¿Quién es el coño no sabe quién es el rubio pues tienes ha jugado esto pues tienes no exactamente esto pero tienes una cosa es que tú estás escuchando la sintonía sí pues en un mundo en el que llevas tanto tiempo y ves tantos monstruos y estás que no sabes ni cómo te lo estás pasando ¡Hostias! como por ejemplo ahora Sí. básicamente eso es lo que estás lo que haces con la musiquita es editarla venga vamos vamos vamos final ay no esto esto tiene su aquel, eh, no te creas. Que esto llega hasta al final. Dímelo, por favor. Bien. Dime, ya, que esto llegando hasta al final. Dímelo, por favor. ¡Vamos! Let's go. A tope, a tope. Let's la, go. La gracia es que juegas tú, por cierto. Bueno, coño, me he jugado yo. Te toca. <risa> si salgo vivo, ¿sabes? Ya tenemos dos vidas. Increíble. Y ahora viene otra parte que yo la odio, que es el tema de nadar. ¡Ostras! Esa mira es mortal, los pececitos de huevos. Los pececitos los huevos. Yo aquí ya no voy a ni a por monedas, o sea, trato de huir de ¡Ah! Escabe... ¡Oh, ¡Corre! Pececitos ya, fíjate, de los huevos. Fíjate, pececitos, pececitos, no quiero pececitos, que los den por saco, pececitos... ¡Estos, los que te siguen! ¡Oh, ah, ¡Al el suelo. suelo! Y lo peor es que encima, como tengo la vida en, en nada... ¿Te queda? ¡Hala! ¡Buena suerte! ¡No me digas eso! A ver, es? no. ¡Vale! No te creo, pues sí. Pues vas a tener que llegar... Venga, apuestas. ¿Cuánto va a tardar en matarlo? ¿Esto te lo pasas de chorra o yo por lo menos? O sea, creo que soy tan más fuerzo que no... no fuck. Adiós. ¡Al suelo! Y ahora, como te he dicho... ¡Game over! ¡Game ya, over! Ahora. Y es que ni te ha guardado que te haya ido al segundo mundo ni nada. Empiezas desde el principio. ¡Fuck! O sea, esto había que ser muy pro para pasárselo. ¿Cuántos mundos tiene esto? ¿Cuántos mundos tiene? Pues no tengo ni idea, la verdad. Ocho. Ocho mundos. Ocho. Ocho mundos. Pues ocho mundos con tres vidas y lo que puedas pillar de, de camino. Dios mío. Sea, en, esto, en esto nos dejábamos el alma, chavales, como yo cuando teníamos todavía, muchacho. Bueno, igual cuando teníamos tu edad, no pero más jóvenes. Toma ya. ¿Qué? ¿Quieres volver a intentarlo o pasamos a otro juego para. Vamos a probar otra cosa? Vamos a probar otra cosa, venga. Vamos a probar otra cosa. Sacamos otra vez el repertorio. Tenemos el Battletoads, el Super Turrican, el High Speed Pinball o el Donkey Kong Junior Math. Lo siguiente clásico, Pinball. El Pinball, marchando una de Pinball. ¡Let's go! Apagamos la consolita, básicamente no tenía ningún sistema, tiene un botón que es Power y otro que es Reset. Y el del Reset lo usas para cuando no te ha cargado la consola. Nos dices Norras, que con puntuación sacabas vidas que él recuerde. Sí, sí, hombre, claro, claro, claro. No tienes tres vidas para todo, con ah. monedas y con puntuación acabas, acabas consiguiendo vidas. Pero eso sí, no, no eres tan tan cojo como nosotros, que Me nos matan a hasta... la. Wii. Yo recuerdo en el de la Wii que sí, sí, sí. El, el tocar arriba del todo, como has tocado tú, eso era one-up. Pues sí. has visto que yo creo que tocar arriba del todo, Arriba del todo one-up. No one Pero vamos, que sí, que sí. Que un pro, evidentemente, consigue monedas, consigue puntos y va sumando vidas para cuando le den no queda más remedio. Por cierto, gracias a todo el mundo que está en el chat, porque tenemos 7 espectadores y llevamos 6 estables todo el rato. ¡A tope! Venga. Así que High todo el mundo que está Speed, en el chat, gracias. Power. Pínchame esta, porfa. ¡Ojo! Ah, mira, ahora, es, ahora es lo que todas? te estoy diciendo. Esto que estamos viendo ahora, si nos lo pinchan para, para la Para gente, ver la pantalla... Esto, de... es, esto significa que no ha cargado, básicamente. Entonces hay que darle al reset, así como de forma constante continua, a ver si aquí... Lo ¡Dios, pillan. fugazos! Sí, sí, no, no. Esto, esto te juro que era así. O sea, de hecho hemos hecho varias veces haciendo pruebas y lo tal. Lo más analógico del mundo. Y no es que el cartucho <risas> esté mal, ¿vale? Es que hay que pillarle el, el, el, puntito. el puntito. O sea, puede ser perfectamente que no lo consigamos... ¿La ha puesto negro? No. ¿Está negro? No, cuando, cuando, cuando sea te enterarás, créeme. Créeme que si es, si es por eso. Sacamos cartucho. Venga, vamos a hacer. ¡Soplamos otro... al cartucho! ¡La vieja confiable! Pero quítate la mascarilla. Claro, Es el problema, pero la cosa está en, de toda la vida. Cuando los cartuchos veías que le dabas y no iba. Venga. Y, y probamos. otro resoplido a la caja. Eh, aquí no hay COVID, ¿eh, chavales? Eso solo de jajabas. <risa> <risa> Eso no soluciona una mierda. ¿qué he hecho? Pues, pues, de, ahí está, a ver. Espérate, vamos para adentro. Dices, Norlas, que, <risa> eh, que la mejor consola de todos los tiempos. Vamos a tener varias. Dándole unos golpecitos al cacharro. Dices, Norlas, que la mejor consola de todos los tiempos. Vamos a jugar varias, así que vais a poder juzgar. No os preocupéis, porque este es el capítulo 1, pero vamos a tener más capítulos. Y espero a que ver. incluso en engancha, época no de clase también se pueda hacer cosas. A ver, venga. ¡Ey! No, tenemos es el power. Vale. Y ahora es cuando sale el... Resetcito. Reset. Vamos a intentar darle a las dos veces. Reset, reset, reset. Estamos empujando hacia los lados. Las os pruebas. Os aseguro que esto forma parte de... Ah. ¡Eh! No. Sí. Pugazos. No, exactamente. Ah. Ah, ahí está. ¡Me he ¡Está Estamos... ¡Vale! ¡Vamos! No lo más analógico del mundo. Venga. Así funcionaba, así funcionaba la tecnología en nuestros días. Si Otro espero. resoplido al micrófono. Sí, funciona. Si Anda a buscar un cepillo, hijo mío. Bastante que tenemos la mascarilla. Bueno, allá vamos. High Speed Pinball pa'lante. Esto supongo que no tendrá más complicación, ¿no? Es simplemente darle a los botoncicos de las dos cacharras y, y que la bola no se te caiga. Que serán A y B, supongo. Que sepas, que sepas, esto te lo anticipo desde ya, que si acabamos jugando a la Game Boy, cosa bastante complicada porque ha mencionado Íñigo, a, a ver cómo coño pasas ese, esa pantalla de la pantalla... ¡Aprenderemos! Game Boy, tendremos que estar mostrándolo con una cámara encima tuyo o algo así de lo que estás jugando, que sepas que tengo el Pokémon Pinball. De hecho te lo enseñé. ¿Tienes ¿no te... el Ramel? No, no me enseñaste el Pinball. ¿Tienes el Ramel? Sí. ¿Tienes el Pokémon Ramel? No, el Pinball. Vale, ¿y el Ramel? No. El Pokémon Pinball tenía una cosa que era Rumble, que era le ponías una pilita y te vibraba en el, el momento de pegarle. Para la gente que entienda esto... la referencia, Pokémon me... Rumble. Esto me parece, esto me parece que no ha, no ha cogido, eh o sea, se ha quedado ahí... High Speed yeah. pinball. ha sacado el cochecito y con el cochecito high se speed... ha quedado. Se ha quedado High Speed, o sea que muy High Speed no ha sido. Vamos a dar la reset. A ver. Emulador, pues sí, también se puede jugar emulador. También podemos jugar en a... no, emulador. Ah, venga, favor, ahora claro. parece que está haciendo cosas. Venga, programas. Patent Pending, Nesh. Dios de mi vida. Sí, Patent Pending. <risas> Programes for the NES, license. Nintendo, sí señor. 1985. Venga. High Speed Pinball, cochecito. Sí. Es que antes iba con unos pedazos. ¿El, tiene... el audio, de hecho. Vamos a escuchar el audio. ¿8 bit? 8 -bit sí, pero que es, la es la el, el audio este estilo Fórmula 1, ¿sabes? High Speed, pero no, no nos da. High Speed y de... High Speed. ¡Le doy al Star! ¡Ojo! Espérate. Ha hecho cosas. Ha hecho algo. Yo le doy al Star. Más veces. ¡Vamos! Gracias, ¡Ojo! ¡Dios de vida! ¡Los ráficos de esta ahí. cosa! ¡Me encanta! Ya, la, la. Le doy a la, ¡Ya le doy a la A! ¡Le doy a la A! ¡Ya le doy a la A! Pero si estoy dándole A... ¿A qué le estoy dando? Madre mía. Pero juro que le estoy dando a la A! ¿Dónde coño está la bola? Me ¡Hace one-up! Espera, espera. Está haciendo... Sí, sí, está, está está, en ello. Espera, ¿no? No me acuerdo de este juego. Se ha liado, aquí. joder. ¿Al suelo? Se ha liado. Al suelo. Se ha liado. Ha funcionado. Joder. Voy a aprovechar para echar un trago. High speed. No está cargando. ¿No está pues hace como que sí. A ver, tiene que estar haciéndolo. One up. No, no fíjate que aquí no hay nada y aquí tampoco. ¿Ya? Es, es, es un tanto... Ramp value... Rambalio. Rambalio. Pues nada, pues Rambalio. ¿Eso es nuevo? Sí. Cada, cada vez que lo juegas es algo diferente, ¿verdad? ¿Cuánto yo allí para clases de Mario Bros? Pues posiblemente, de hecho. Sabes que te vas a quedar con el Mario Bros, ¿no? Tenemos más para probar. Tenemos más, eh, tenemos a mí, más. Has dicho, a mí me has dicho, ¿suter? Sí, sí, sí. Pregunta para el técnico. ¿Cuánto está previsto que dure este streaming? Lo que tú quieras Uy, madre Hasta las 4 de la mañana, chavales, grave <risa> Sí, bueno Yo tengo que estar en Vitoria a las 10, pero lo que tú quieras ¿Qué? Hombre Que yo trabajo, macho Tú no sabes lo que es eso, pero... Ahora Yo lo sé. <risa> player o dos ¡Ah! One Vamos player, con dos players player. Vamos que... con uno Vamos con, bueno, no, con, Vamos con... uno con Ah, uno. es Vamos verdad para... que al dos no le dejaba mando Joder, macho es que Esto. Press star. venga One player, player. ¡Ojo! One... One... Bueno, el que tiene que jugar eres tú, Vale, vale. Controles Venga. de esto, porque tiene una cruceta y dos botones. Mira, muchacho, ¿tú sabes cómo se maneja un pinball? Sí, pegándola a los costados. Pues tú haz lo mismo, pégala a los costados. Con la A y con la B. Con la A y con el mando a la derecha. Con, con los esto. costados del mando. Con tío. esto hago así y con esto le pego. A ver, okay, si es que okay. no tiene más. Dale, duro. Ok, ok, ok. Venga. Bolita para adentro. Y bomba. Y para arriba. ¿Y vas... Y viene... ¡Ay, el pinball! ¡Qué recuerdos! Porque... Ya, veía cómo te paraba la bola. Eso, claro, es un pinball... ¡Ah! ¡Me ha troleado! Ya ¡Le iba a le dar derecho! Le iba ¡Ya la has liado! Pero, ¿Tú no sabes que hay que tener el, el cacharro subido, por si acaso? Ah... Player One, bonus 3000, score. Se venga, toca. déjala, déjala. Te toca, venga, venga, dale, no. dale. Pero, pero es qué ya las liado. Fíjate, ya, ya de entrada, el saque que has hecho... ¡Ostras! malo que... Es que no sabes qué tiene que mantener. Claro, ah, no, joder, que tú no has jugado esto en tu vida, te lo estoy diciendo. <risa> al pinball ah, no, al, Yo pinball, juego, no al, pinball, al pinball online de ese no. ¿A qué has jugado? Yo ¿Has, jugado, jugado al... pin, ¿Has jugado un pinball físico? Porque ¿Sí? no me lo creo. Sí, sí, sí, sí. Pues en un pinball físico de toda la vida, cogías el cacharro y le pegabas un taco ahí. El cacharro, eso que ves ahí abajo a la derecha, sí. eso era el taco. Entonces, en cuanto te ponías la bola ahí... Te están tirando cosas, un helicóptero. Cogías el taco no, no. como si fueran tirachinas y le pegabas un porrazo para que fuera a todo lo alto. ¿Te han tirado un helicóptero? sí. Y te lo han dado y no sé para qué. Venga venga, venga, venga, venga, venga, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! El Pimbo, ahí está. Y sí. bajando por aquí, ¿ves? Pones esto para que caiga. ¡Pap! Yo, yo a este no tanto, pero al Pokémon bimbo a la brecha una de horas que no lo sabes tú bien. ¡Uy! La cosa estaba... Era gracioso cuando te caía en vertical por el medio. ¡Sí! Porque no tenías manera de hacer nada. qué bonito! ¡No! Con el Pokémon Pinball sí, ¿sabes? Pusieron unos Pikachu a los lados Y si los tenías cargados Podías salvar la bola Porque los Pikachu básicamente estaban colocados ahí en los laterales Y le pegaban una descarga eléctrica para que no cayese ¿Ah? ¿Tengo que ¿Me tengo que pasar por la luz roja? tengo que pasar por la luz roja? ¿Cuál? ¿Esta? Sí. Ahí está, Red Light Toma, toma, toma toma, ¡Oh, puta! ¿Y ahora qué? ¿Se me ha ido? ¿Pero quién me ha dicho que pase por la luz roja? Era por donde no había que pasar ¡Claro! Ya, ya me ha jodido Iba, iba uh, volado, fíjate. Venga, te toca a ti. Mejor que lo que hecho yo, al menos. A, a ver si... no sé, macho. Es que... putos mil. Vamos a ver. Siempre liándola. ¿Qué querías que hiciese esto? Fíjate. No, no, no, no, no, no. Te la han matado. Qué fácil, te han matado qué la bola. Qué fácil, ah, a, la, a la luz roja del tirón. Tengo <risas> otro batillo arriba, no sabía. Te toca. ¿Ya me han jodido? Si es que no, macho. No, no, el no. pinball de PC de la nave espacial. Pues sí. Ya, ya, ya está, porque son tres bolas y a la tercera bola la puntuación. Y ahora los diez más puntuados y ya está tal. Y vuelta a empezar. Presestar. Dale un poquito, coño a ver si se te pega algo. ¡Dale! ¡Paca! Te pegabas ahí al taco, tirabas la bola y a tope. Rezabas para que no se te cayese por el lateral. Sí. Bueno, pero aquí cuál es el lore. O sea, anda, que que de la que... Hostia, anda que de la hostia que le, que le he llegado a meter se me han ido fuera de la esta varias veces. eh Ya, das aquí un poquito... Le das un, un golpecito a. esto era. Esto eran los golpecitos, ¿vale? O cuando querías luego la donde quieras, en lugar de pegarle ahí un porrazo, le das aquí a la B y es el equivalente a un porrazo. Mira, te Danger, Danger. A la vez, equivalente a un porazo en plan, a a la máquina. Sí, lo equivalente a hacer ¡plam! <risa> tienes un botón claro, para eso. En un sitio físico... Cuando, tienes cuando, un mando. Cuando tienes el, el de una cruceta y dos botones, y uno de los dos botones está hecho para pegar una hostia a la máquina. Pero sí. Esto es impresionante. Pero, pero prácticamente todos los, los pinball de, de recreativas, o sea, los pinball que se vendían para máquina recreativa, tenían un botón que equivalía a una hostia. Toma ya. ¿Qué es lo gracioso? ¿Por qué? Porque cuando jugabas a un pinball físico... Cuando le querías controlar que no te te cayese por el lado que te importaba, le pegabas un porrazo importante. Luego rompías el cristal, venía el bar. Por el medio justo, hostia. es que me cago mi vida. <risa> te toca. Joder. Si me va por el medio clavado, ¿qué Pero le hago todo, yo? Todo lo que no sea el Call of Duty parece que no hay manera. Buena suerte para jugar al Call of Duty con eso. <risa> pues si me pongo igual lo hago, ¿eh? Pues lo dudo porque te faltan botones. A ver, ¿cuál fue el primer Call of Duty? ¿Para qué consola salió? Mira, ya está, ha rescatado. Es, esto es cuestión de... ¿Cómo la has rescatado? ¿Pegándole una hostia a la máquina? Ah, secreto profesional, hijo Te dan un avión, ¿de qué te sirve eso? ¿De qué te sirve el helicóptero? Yo qué sé Cógelo y lo averigua, eh. Mira, eso creo que te cae en medio Ah, Acá. pues no Todo es cuestión de técnica, chaval Oh Y, y cae Haces puntuación, le das aquí Pam, pam, pam Y para adentro Alargamos un poco Otra vez Freeway Entramos en la autopista ¿Eso sería la Tienes bolita no, roja afuera, ¿eh? Tienes dinero a la izquierda y bolita esa Ay, ah, a tomar por saco Al suelo Bueno, por lo menos Está la guapo, musiquita ¿eh? en 8 bits. Está ¿sí? muy guapo Te montas una rave con eso Te montas una <risa> rave Es que Dios mío que Vale, soy muy malo, ¿vale? las gracias, tío Gracias Sí, y eso que todavía no hemos jugado al donkey con Junior Math. ¡Qué miedo me da! <risa> ah, vale, Start. Venga. Otra más. Venga. Arriba. Venga. Venga. Coño. Ahí. Arriba. Arriba. Yo siempre he pegado a doble y no sé por qué ir ahora. Oh, Puntitos Venga pues hacer cosas ¿Eso es un charco? Ay, Al suelo No, por ese lado no Por ese lado todavía tienes un, un taco que lo salva Pero ojito Venga Bonus He ralentizado Arriba. Que sepas, que sepas que no lo tengo aquí, pero si quieres otro día podemos comprobar lo bueno que eres con otro juego clásico. No sé si te sonará. Se llama Tetris. No me jodas. ¿Sí? Consiste pues, en dale. acumular bloques sé, sé lo Así que es unas... Tetris. Sé lo que es el Tetris. Buah, Ahí se la jugado un huevo. Sí. Pero ha pasado. Arriba. Ay, a puntito. Ay, casi. Ahora sí. No. Sí. Ah, Tata, has palmado. Pero es que al taco de arriba le puedes pegar. Ya lo sé, ya lo sé. No, al de arriba, ya. Al de arriba, al de arriba, sí. Ya sí, lo sí, sé, ya lo sé, ya lo he visto. Y el taco de arriba. Venga. Está guapo. Lager está one, guapo, ball, guapo, esto. Este no lo estamos dando mal, eh. Yo creo que podemos hasta, hasta hacer algo decente. ¡No jodas, que ya le he dado! ¡No jodas, oh, no. que ya le he dado! ¡Hostia puta! <risa> ¡Pero ¡Perrado de verde en esto! ¡Cabrones! ¡Cago en la leche! Mira que estaba yendo bien. La categoría, ¿qué categoría tenemos puesta? ¿Piñigo? Tenemos una la categoría. categoría a... Ah, vale. ¿El ¿El ¿Qué? La categoría. Ah, que hemos puesto mal. De Twitch. Sí. Que cuando, cuando cambiéis de juego hay que cambiarla. Ah, claro, ah, bueno, claro. Que habías puesto el Mario, ¿no? Claro. Y en plan de estamos jugando al Mario ¡Ah! y ahora resulta que ya no. Y hay categoría. Para ¡Al esto. suelo! Sí. Ah, hay categoría Pinball. Hay categoría High Speed. ¡Ey! ¡Adiós! Qué troleo qué troleo, ¡Qué troleo! ¡Qué troleo! ¿Qué? ¿Quieres volver a intentarlo? ¡Otra! ¿Por? ¡Dale ahora tú! Sí. Dale. No, porque es que ya hemos agotado el... hemos hecho Game Over. Un clásico. En las partidas antiguas, cuando te mataban tres veces, entonces ya, pues, Game Over. Pant pantallas de Game Over. Qué guapo. Sí. Qué guapo. Y ya está. Y... y, y ¿Cambiamos? Y lo... Podemos cambiar. Vamos a cambiar. ¿Eh? Luego Vamos podemos regresar. Cambiar. Luego Eso. podemos volver, si no. Efectivamente, Cuando quiera regresamos si es que el juego vuelve a cargar. Que... <risa> <risa> ¿Qué nos queda? Nos queda el Battletoads, el Super Turrican y el Donkey Kong Junior Man. Vamos a ir al Hate. Vamos a ir al hate. Al Donkey, donkey con Kong Junior Mad. Mad. Bueno, pues venga. ¿Qué pasa lo que Esas son que las pasar. puntuaciones globales. Eh, sí, esas son las puntuaciones que la máquina considera globales porque no sé de dónde nadie se las saca. Entiendo que si tú consigues pues eso, eres un monstruo. La verdad que sí. Venga, ves. pues desconectamos de aquí. Sacamos el cartucho. ¡Let's go! Venga, para adelante, como los del de juego retro. Y Donkey Kong Junior Mad introduciendo. Reza lo que sepas. Que allá vamos. Rezale al dios de la NES. ¡Vamos dentro! ¡Venga! Calculate A, Calculate B y Exercise. ¿Qué es esto? Pues esto Yo... es un videojuego que Nintendo dijo, pues mira, para que los chavales estudien, vamos a ponerle un videojuego en el cual básicamente tienen que hacer operaciones matemáticas. Esto una vez más es una demo, ¿eh? no estamos jugando para que se sepa. Entonces, básicamente tienes ahí la puntuación a conseguir. Tienes que conseguir dar 18. Entonces tienes que ir cogiendo un número... Luego lo multiplicas o lo sumas o lo restas o lo divides por otro número hasta que finalmente consigas la puntuación que te piden y eh, antes de que lo consiga la máquina. Ah, y yo creo que está más o menos explicado. Vale. Pero si quieres hacemos un, vamos una, a hacer una prueba. Vamos una a hacer una prueba, prueba, prueba. Vamos a hacer una prueba a ver qué tal va. Y a partir de ahí, pues si quieres, lo a ver, ¿cómo, ¿cómo lo vas a hacer? Uh, Tienes que llegar a 18. Entonces lo que vas a hacer va a ser 3. Y coges... Ah, ya has cogido el por. ¿Vale? Y ahora, coges. Como es lógico, lo tienes que hacer antes que el rival, el adversario. vaya a tope. Ahí está, ya está, ¿no? Efectivamente. Esa es la ¿Cómo, ¿Cómo lo has cogido? Con los botones, muchachos. No tienes muchas más opciones. Ah, ¿lo has hecho tú? Ah, no, vale, coño. ¡Avance! Vale, vamos a hacer la prueba. 17, vale, pues yo voy a hacer... Eh... 9 más sí. 8 17 Sí, sí efectivamente vale he conseguido pasar primera pantalla sigue vale ahora donkey con te muestra el resultado 69 no te creo que tienes que llegar bonito meme 69 eh, como Buah ¿Qué? Puedes hacer en varias operaciones. El tema es que cuantas más operaciones hagas, más tardas. O sea, digamos que ¿Sabes puedes hacer... El, ¿Sabes cuál es el problema? Que yo no... Li, literalmente me pregunto si el mismo por multiplicaciones altas y no me acuerdo. Ah, Amigo. Bueno, ya tienes un, un multiplicador. Venga, 8 por... 8, 64. Venga, ahora tienes que sumarle ¿Tengo 5, que ir al más? por ejemplo. Sí, vete al más. Sin caerte. Ah, no, has cogido el intre. Claro. Tienes que ir entre las lianas para no caer. Ahora ya has hecho un entre, así que tienes que coger un numerito. Pues cojo el 1. Cojo el 1. Vale. Entre 1. Vale, y ahora... Y ya está. 64. Sube. Vete al más. Ahí está. Ya tienes el más. Venga. Y ahora... No. Joder. Ah, ¡Has cogido el que no era! <risa> Otra vez a por el más. Tengo dos abajo, ¿no? Tengo dos abajo. Sí, eh, sí. Eh. Venga, ahora por un dos. Eh, no quiero coger nada que no sea lo adecuado. <risa> ¿De aquí puedo saltar la línea de al lado? Inténtalo. Vale. Y premio. 6-9, ¿eh? Buen número, buen numerito. A tope. Bien, Nintendo, bien. Siguiente. Bueno, Bonita y así meme. te podías tirar todo el rato. Evidentemente, si esto... Y el otro porque no hace nada. Pues no consigo saber por qué, no sé si porque lo ha puesto en plan ChuPlayer player y no tenemos otro mando. 9 por, por 9 esto. era 81. Eh, Pero... Voy a tirar eso. Evidentemente, si tú eres un chaval de 8 años que acaba de suspender matemáticas y te dicen entre vacaciones antillana y esto, pues a lo mejor coges esto. Pues a lo mejor sí, de hecho. Y dices, hostia, mamá, que sepas que este verano no hace falta que me metas el cuadernillo de las narices por donde te quepa, eh, sino que voy a estudiar con la consola. Pues algo así debió de pensar Nintendo cuando sacó este juego. Dijo, Buah, esto ya verás, nos lo compran todas las madres como diciendo, hijo, ya verás, los videojuegos he descubierto que no son tan malos y tal. Buah, estaría gracioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que fue el primer y último intento de videojuego educativo de Nintendo. Que yo sepa. Porque ya a partir de ahí... ¿Quieres probar tú? A quien diga que los videojuegos Prueba. son malos... Es parto. que no ha conocido esto. Es que no ha conocido esto y es que no ha conocido otra cosa que de hecho, de hecho quería comentaros que hace un tiempo... A ver... Hace un tiempo estuvimos hablando de Endeavor RX, que es un videojuego eh, hecho para gente con autismo, gente con ese tipo de problemas. Que basa en, en un juego estilo Subway Surfers. Eh, pues resulta, resulta que me han mandado... Una beta que ya está disponible para el App Store. Así que vamos a poder hacer review de este juego. Que es lo más educativo que ha habido en bastante tiempo. ¿Eh? Y ahora... A ver qué va a hacer. este. No sé por qué tu amigo no hace nada, pero está bueno. Ya no he conseguido averiguarlo todavía. A lo mejor es que no hemos puesto la pantalla correcta. Todo puede ser. No descarto nada. Le va a asomar... Y ahora le vas un más. Oh, que claro, el más se va de lado, entonces. Sí, es una putadita que tienes que estar un ratito para cogerlo, pero bueno. Y y ahí lo llevas. Ahí está, ahí está. La, la, la, la, la, la. Bueno, vamos a ver. Vamos a irnos al. Bueno, evidentemente el juego ya ves que no tiene mucho más. Vas cazando, cazando wins y no sé cuántos wins puedes llegar a cazar. Pero bueno, vamos a ir a. Bueno, tienes el start para pausarlo. Si le das a estar pues se pausa Fíjate, que esto ya lo tenían inventado Y el Select Vale, entonces tenemos Calculate A Calculate B y más menos Para el Exercise Entonces vamos a buscar otra cosa, a ver qué pasa ¿Qué diferencia hay entre Calculate aquí? A y Calculate B? Pues que son varios ejercicios, como puedes comprobar Select ¿Le doy al Select? No, si le si doy al Select, mal Vamos a ver Esto ya directamente no sé lo que es, así que venga a ¿no? ver. Select Tenemos Liana no, vamos a elegir, por ejemplo, el por este. ¿Vale? Vale. ¿Eh? ¿Qué cojones? 768 por 89. ¡Ay, mi madre! Vale, o sea que ahora tengo que ir escogiendo... ¿Y cómo hago esto? Con la liana. O sea... ¿Vale? ¿Y ahora ya está? No. Creo que no. O sea... Ah, sí, mira, ya está. O sea, tengo que subirme por las lianas y de esta forma saco el multiplicador. 8 por 9. Hostias, 8 por 9. Vamos a quedar como el culo. 8 por 72. 70. 72. O sea, que tendríamos que ponerle el 2. ¿No? ¿72? Supongo, sí. Sí, 72. Yo con las multiplicaciones altas soy muy malo porque <risa> de toda la vida te enseñan de pequeño a hacer estas cosas y luego y después, no te valen para nada en Y después la vida, llegas. Chavales. Que sepáis que hacer multiplicaciones así luego no vas a utilizar. Valgo se inventó una calculadora. Porque después... Después... Espera, espera, espera. Íñigo, eh, ponme la mía, ponme la mía, por favor. Somos, somos, somos la purre ahora mismo ponme, diciendo ponme a los mía. chavales que no estudian. Vale. Porque después vais a llegar a cualquier curso y os van a decir que para aseguraros, hagáis 10 más 5 con la calculadora. Y lo vais a hacer, porque no os vais a fiar ni vosotros mismos. Así que sí, vais a aprender a hacer 72 por 289... Así, con las barritas, y luego sumar y hacer todo el proceso para luego coger una cosa como estas, que es un móvil o una calculadora, y hacer... O mejor aún, si es que no venís y hacéis, Alexa, ¿cuánto es 289 por 72? Y te lo dirá. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a intentarlo, ¿no? En eso consiste el juego. Un juego en el que te hacen tener que hacer cosas... Que, que, ...que solo sabías hacer de pequeño. Claro. Tú, tú a lo mejor eres muy joven para saber de esto... ...pero había un concurso hace años que era, sabes, más que un niño de primaria... ...traían adultos, a ver si sabían lo que les obligaban a estudiar a los niños... ...y nadie lo sabía. Y luego yo, por aquel entonces que estudiaba en la ESO... ...nos decían profesores, ¿sabéis que hay un curso y tal? Y yo le dije, ¿sabes por qué no lo saben? Porque no nos ha valido para nada en la vida. ¡Por eso pero no claro, se claro. acuerdan! Bueno, pues si 9 por 8 es 72, ahora hay que hacer... Bueno, Siete. Si 7, tenemos un 7. No, ahora hay que hacer 9 por 6 más los 7. Eso es. No, 9 por 6 No. Eh, o sea, sí. 9 por 6. Sí. O sea, ahora seis es 9 por 8. 6 por 8. Eh. No. Por... Arriba. De toda la vida se hace el de abajo. El último. El 9 por el 8. Luego bueno, por el 6. Luego cua, por el 7. Y, y luego el 8 por el 8. El 8 por el 6. El 8 por el 7. Ah, eso. Es, no, es, eso sí fuera una suma, ¿no? No, eso es, es así. Entonces, pero lo que es una multiplicación 9 por 8 es 72. A... 2. Te llevas el 7. 9 por 6 son. 63. 9 por 6 son 64. Y... Pues 54 más los 7. 61. Vale, pues pones el 1. Y te llevas el 6. Eh, vale 6, 6, me lleva 6 Te lleva 6? 6 9 por 7, 63, ¿no? 63 Más 6, 69 Vale Pues ahora ponemos Joder, ¿Qué le pasa a Nintendo? ¿Qué le pasa a Nintendo? ¿Qué le pasa? Y ahora 6 4, 5, 6 Vale, Jole. puta madre Y ahora Ahora pasamos para adelante no, Ahora me tengo que bajar Y pillar en esa supongo Ahí está, venga. Vale, eh, y ahora 8 por 8, 64, 4. 8 por 8, 64, 4 y me quedan 6. Eh, 8 por 6... 48. 48. Más los 6 que te quedan... 54. 54, pues el 4, 4 otra vez. 4, otra vez. Eso es. Eh, y me quedan 5, 5, vale. Eh, ahora 8 por 7. Claro. Y 8 por 7... Estamos quedando como el culo, ¿eh? ¡Alexa! ¡No, no, no! no no. Al final, Alexa! ¡5 gaitas! ¡8! O sea, si 8 por 64, es 56. 56 y me quedaban 5, 61. Entonces, 61, 1 y ¿Más seis. los que te has llevado? ¿Los has contado? No, sí, eh, los he contado. Ah, vale. O sea, ya no es... tendría que estar. Ya está, vale. Ya está, me bajo de aquí y, y, y ahora la suma definitiva de las dos, ¿cómo va? Vale, sí, esta? supongo que sí, supongo que sí. O sea, 2. Vale. Y 1 y 4, 5. ¿O es multiplicar? Esto suma, esto suma. ¿Esto suma? Esto suma. Joder, lo juro que esto yo llevo sin hacerlo Vale, estos son 13. Vida. Te ibas uno. Más uno, ocho. Eso es. Ocho. Ahora ya le puedes preguntar a Alex a ver si daba el resultado. Cuando vale. nos digas si está supongo, bien o si está supongo mal. Supongo que te lo dirá. Y seis. ¿Qué es eso? Lo hemos pasado. ¡Vamos! ¡Madre mía! Uh -huh. ¡Madre mía! ¡Chaval! Vamos a volver a select. ¡Ja, <risa> Hostia. Clases hostia. de mates en los Digital, matemáticas con Eusk Digital. O, Host... como, o como diría la gente del meme, matemáticas, hijo. Vale, y Calculate Ben, ¿dónde es que es? Lo mismo. Ah, ¿supongo que será negativo? No, es hostia, plan mucho más grande. Es, es, es mucho más grande. Vienes 8, con eh? 200 y tienes que hacer ese del... Eh, claro, o sea, entonces, más 200. Si ahora mismo hiciera por 2 y menos 30... Sí, pero para hacer menos 30, suerte. Hombre, tampoco... Vale, por dos. 400 Y ahora tengo que hacer... Menos... Menos nueve, nueve y 3 Por ejemplo. Yo creo que es lo fácil, vaya. Sí. Lo, lo fácil es tirar los números altos. Lo más fácil que eso no hay. 9. Y otra vez al menos. Menos. 9. Bueno, como ves, el juego tiene mucha más. Te lo puedes pasar entero solo... Habiendo estudiado en clase, sí, cosa que. Nosotros no podemos que lo hiciéramos, eh. No, joder, macho. O sea, yo hace. ¿Cuánto? Eh, 20 años que estudiaba esto. Yo tengo excusa. Tú igual no tanto. ¡Viejo! Sí, un poco sí, la verdad. Para qué negarlo. O sea, 20 años, sí, fácilmente, 20 años. ¿Te más? Es Espero que mi profesora de Mates no esté viendo esto. Eh. Hostia, es mierda. Las más? <risa> Soy idiota, vale. No me estaba dando cuenta porque te estaba echando la bronca. <risa> Echame la Eso bronca de, de qué. Viejo. Menos.. Venga, coño, que lo termino. ¿No hay un 9? Pues un 8. Claro que no, porque te quieren joder. 3, 8, 2. Eh... A menos otra vez. Uy. Ahora no entiendo por qué no les gustaba este juego. <risa> Ahora entiendo por qué no me gustaban las mates. O sea, esto ya es pregunta para el chat, si vienen con ganas de responder. ¿Cuántos de vosotros jugaríais a esto con intención de...? O sea, diciendo no, no en plan, pues porque no he... he por las ajas. Por los ajas. sí, joder, pero a partir de aquí... ¿Te comprarías este juego si ahora mismo existiese? ¿O te comprarías algo como esto si ahora mismo existiese y tuvieses, yo qué sé, eh, ocho años y acabas de pencar matemáticas? O, o, ¿O no acabas de pencar matemáticas? Hay gente que le gustaba estudiar pues matemáticas. Pero sí dice que lo jugaría asesinato. un ratito. Pues, pues creo que ya lo hemos jugado un ratito. ¿O ¿Opinión? ¿Cambiamos o seguimos? Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Pues a cambiar. venga. Está gracioso, pero vamos a cambiar. Pues nada. Cambiamos de juego. Nos queda por probar el Battle pon esta pantallita, porfa. Ponla. Eh, ¿Cuál? La pantalla está. Es que mirad lo satisfactorio que es esto. O sea, esto ¿El? es muy satisfactorio. ¿El qué? Es? Tenerlo aquí delante. El la no de ajuste. La pantalla de No Signal es muy satisfactoria. La carta de ajuste. ¿Podemos Totalmente poner sí. una carta de ajuste en plan Neuska Digital de radio televisión? No, no, vaya, por Dios. Eh, ya, ya la queremos, ya ¿tiene la queremos. La, la carta de ajuste? No tengo ni idea. Lo dudo. si tiene copyright, ¿Cómo que tiene copyright? No fastidies. La, la de RTVE, sí. Joder. Sí, pero esta no. La, pues, esta no es la de la Nintendo. La de ajuste. Bueno, vamos a lo importante. Te quedan dos juegos: el Super Turrican y el Toast. Vamos a dejar el Sutter para el final. ¿El Sutter para el final? Pues Battletoads para adentro. Venga. Vamos a ver. Sacamos el jueguecito. A la otra cámara los gestos. Ya, es que tengo que andar ahí cambiando. Rezamos otra no, no, no. vez al dios de Nintendo. Ahí está, dios esa es la mía. Dios de Nintendo, y ahora es la otra, y ahora es la mía. Que funcione, por favor, que no se cuelgue. Y le damos al botón. Y a ver qué pasa. ¡Uh! ¡Gris! ¡Se ha colgado! ¡Ojo! ¡Para dentro! Solo ha habido que darle una vez. Joder. Vamos. O sea, Copyright del no... 91. Esto, esto, eh, estamos en el, en el nivel alto. O sea, ten en cuenta que la gente venía de jugar una Spectrum que se jugaba con unos cartuchos que eran casetes, y que tardaba 40 minutos de media en cargar el puto juego. La intro del Star Wars en el 80. Pues sí, más ¿Quién podía haber sido, sí? La, la intro de, de Star Wars de, de la única. Joder. <risa> que por aquel entonces habían hecho una y nada más. Ay, madre Solo había una trilogía o ni eso. Que parecen las tortugas niñas, ¿eh? Literalmente, sí. Déjate la presentación, pensarías... ¡Eh, Michelangelo! Buenatelo, One day people Rafael. and princess Angelica out cruising. En plan... Chilling. No, no. En plan cruise. ¿Y, ¿Y en plan es de un cruise. O sea, ¡Es un coche de lado Es, es, es, es el Tesla, tío. El que when tío, suddenly, suddenly bola ¡Hostia, que te lo comes! Esto es Star Wars. Star Wars when star wars en suddenly... los 80 con música de 8 bits, oh, chavales. ¿Sabes a cuál me recuerda también? Al Metal Slug. Hay que jugar al Metal Slug. ¡Hostia! Esto luego lo voy a meter capítulos en YouTube que, que sepas que vamos a jugar al Metal Slug Y lo sabes ¿En qué consola? En la que sea En un emulador si sí hace falta Pero vamos Hey, Toads The Dark Queen Gisnapped. Has been kidnapped Pimple and Angelica And she's holding them In the Gargantua To get them Toads ¡Hala! Ya, yeah, let's get them back O sea, es algo así como el Super Mario Pero con... I a craving for auction Me encanta ese inglés Take us to the Rumble Rumble, Pokémon no te vengas tan Oh, el well, luz que clásico. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Bro, ¿qué es eso? Not so fast. Before you even reach me, you Pat have to beat Robomanus and be black. Still fancy your Chavales, waifus en los 80. Mierda, que nada. estamos en Twitch, me, me censuran. <risa> Joder, pues waifus con esto... Waifus, en, que tener imaginación, waifus ¿eh? en los 80. <risa> Joder. No, hombre, no. Para los 80 ya tenías a Sailor Moon. Espera, ¿de qué época era Sailor Moon? Yo creo que por ahí, ¿eh? Hombre, Reconócemelo, entre esto y Sailor joder, Moon. Joder, es que Sailor Moon, coño. Ah, food, Sailor es que Moon. Sailor Moon. Sailor Moon, Un clasicazo, joder. P doble palabra, bueno, vez, venga, va. Press Star. Eh, sí, todo lo que tú quieras. Nivel 1, Ragnarok's Canyon. Pues vale. Madre mía, madre mía. Te suelta a ahí ver, la navecita a ver, a y ver. empiezas a cargarte gente. Vamos a ver cómo va esto. Te van a soltar ahí en plan de. Bajas con una escalera o con una soga. ¿Qué? Y para allá acabamos. Y a partir de ahí. ¿Cómo? Pega puñetazos. Toma, toma, toma. Mata, a gente. Golpea. Vale, vamos a ver. Me Saltas encanta si te fijas. A. Saltas con el A, golpeas con el B. Vale, te voy, te voy a decir una cosa. A ver si te has dado cuenta. Y es que cuando le vas a pegar, cuando le vas a pegar el golpe final. ¿Sí? Si te fijas, tienes ese delay de 0,35 segundos. Sí. Que, que roto está hecho. Y no lo sabe. No, no, no, no, no es que se haya roto y no lo sabe. Aparte de que la máquina lo está detectando, eso está hecho literalmente para que elijas cuál va a ser tu, propio movi tu, tu próximo movimiento en el combo. Y eso es típico de juegos como Tekken, como Mortal Kombat en sus ¿Sí? años ¿Sí? antiguos, Mira, que también que, lo tenía una para hacer wombo combos. ¡Wombo y combo! para elegir, para qué elegir que, suena, ¿eh? Wombo combo. Efectivamente. Para elegir cuál Oye, iba a ser tu me próximo me movimiento. De uno, vamos, por de momento no está siendo demasiado complicado esto, ¿eh? Venga. Sailor Moon del 91. Sailor Moon del 91. Pues, a ver... De original de la NES no. Pero si yo jugaba esto con los 90, eh, mi waifu no iba a ser o esa. Está o sea, Vamos a ver. Aquí la tontería. Bueno, mira, mis vidas ahí arriba de azul. Y una vez me den los suficientes golpes, pues evidentemente me quitan una vida. O sea, ahora mismo no me han dado más que un golpe bueno. Y por eso, mira, joder. ¡Ostras! No ¿Puedes coger un palo? Sí, un palo. ¡Dios! ¡Toma! ¡Qué guapo! vale duro! Rompe. Rompe y rasga. Tía. ¡Oh! ¡Te las puedes comer! Sí, me recuerda al episodio de los Simpsons Que hacían eso, en plan de se convertían o sea, todos en ranas Y comían la... Toma. También puedes recuperar vidas ¡Dale duro! ¡Que pague por todo! También puedes recuperar vidas Lo que no sé es lo de los corazoncitos lo mató o no lo mató? Lo de los corazoncitos son tres vidas que tengo En teoría Juego Vale, tengo que ponerme a su altura, entiendo Mira, ya le he dado A ver Ven a mí ¡Y muerto! Vale, y ahora saltar Lo pongo por aquí Vamos. qué Reminders, por dios. Reminders 1992, el juego de la Game Boy. Ah, vamos para allá. ¿El cuál ¿Este? El claro. monjo, eh. joder. ya me están pegando. Por eso por eso sí. lo de los combos, para que cuando le mates puedas tener la opción de decir, vale, ahora quiero hacer no sé qué. Ah, okay. eso te dan vidas. Ah, es verdad, mira, sí. Ahora, te dan vidas, ahora lo te dan he entendido. ¿What up, one up? up. Bien. Adiós, ¿qué ha pasado? Hostia. ¡Ay, madre! La cara que pone... ¡Ah! ¡Oh! Que te apuntan, que te están apuntando. ¿Y ahora qué? ¿Disparas ahora. tú o te disparan a ti? No, no, no, me están... Sí, entiendo, me están disparando. Pero... Sí, sí, te están disparando. Uye, corre! Pero ¿ahora qué hago? Uye. Ah, vale, me están disparando, pero ¿a dónde voy? O sea, no, no, no, no me puedo mover, ¿eh? a dónde estén disparando. ¿Qué hago? ¿Me pongo en medio para que me den? No. ¡No! Ya, pero ¿qué no me deja ni a ah, ninguna parte? Favor, ¿no? ¿Sabe usted? Yo me pongo en medio, a ver qué pasa. Adiós. Pues no, no era una buena idea ponerse en medio. ¿Y si saltas para arriba? ¿O vienes para aquí si abajo? cojo la bola esta? ¡Ah, mira, mira la bola! ¡Toma! ¡Pégale, pégale! ¡Pum! ¡Oh! ¡Vale ahí! Ahí tienes. Consiste en coger la bola. ¡A la bola! <risa> ¡Qué guapo! ¡La bola loca! ¡Es la bola loca! <risa> ¡Le queda poquito, le queda poquito! Así ¡Le queda poquito. la bola loca! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me han mandado! ¡Ah! ¡No! Venga, va. Cojo la bola. Ojo, oh. ole, y ya está, ya, ya me lo he cargado, qué guapo, ¿no? Vamos a seguir. Patapum patapum patapum, patapum, patapum, patapum, patapum. Adiós. Ah, tenías que tirarle. made, you've helped made helped me. Has <risa> he hecho carne picada. <risa> qué bueno. Venga, siguiente, level 2. buque ¡Qué hold. guapo por la! Patí los bukis. A ver. Otro eh, clásico chentero. Pues a ver, a ver qué tengo que hacer yo, porque yo esto no me, no me lo Ay, sé. señor. ¿Qué tienes que hacer? Pues si más claro no puede estar. ¿Bro? Ah, ahí está, ahí está. Ahí Uy, está. va, que te dan. Fuera. Al suelo. Ole, al suelo también. A ti, que te, que te, que te, que te, Hola. fíjate Que te, que te, que te, te, Las plantas que te, carnívoras es una cosa que que te, los que, que pones un poquito de De, te de plantas, doy? las plantas carnívoras Evidentemente no comen seres las humanos Ahí, ahí Es decir, que, que toda una generación hemos temido A las plantas carnívoras, porque básicamente Eran las malas de muchas de estas Sagas de videojuegos y tal Porque si te pillaban, pues lógicamente hacía Tengo un palo, tengo un palo Pero en la realidad una planta carnívora no come personas Come moscas es decir, que tú puedes meter la mano en una planta carnívora y lo normal es que no pase... ¡Tengo un palo! Por lo menos las plantas carnívoras que yo he conocido. No sé por qué este algunas... nivel es de caída, pero me mola. Bueno, pues tira para adelante. ¡Ey! Ahí, ahí ha pasado algo. Eso es. Eso. Venga. ¡Otra! ¡Uy! Te han dado. ¡Bro, what the fuck! Te matado. ¡Ay! Venga, te quedan dos vidas. Dale duro. Cárgate la camarita. ¡Otra! Venga, muy bien. ¡Otra! Ah, ya está, fuerte Venga, pavo. Al suelo ¡Otra! ¡Eh, eso no vale! Que no, que te dan Adiós, ya va, está bajando Venga Ole, ole ¡Eh, no, no, no! No, no, no No Sí. Va, va un poquito en plan Ua. lentito Pero sí Bueno, sí Va a su ritmo Es el ritmo que tiene que eh, Lo vamos a hacer ¡Ah! ah pensaba que no, podía, pensaba que podía buguearle yo. Pensaba que podía buguearle ¡Te queda una vida, muchacho! ¡Venga! ¡Eh, bugazos! ¡Eso no vale! <risa> Adiós he muerto. Me, me he hecho la caición. No, no, todavía te, te, te queda. ¡Es que mira eso! ¡Hala! Estando otra vez. ¡Adiós! Al suelo. Ahí está, sí. No, contra los robots yo no puedo. Player one, game over. Press start to continue. Te toca. Te toca. Ah, vale. Y le quito a tres de puntos vida el rayo ese, no sé ya veo ya. Y es que además, no sé cómo hacerlo porque como va muy lento, como no puedes estar muy del lado y hacia abajo a la vez, sí tienes que pegar a los buitres a los esos. ¿Ves? Ah. ¿Ves? ¿Ves cómo no es tan fácil? No, no. La primera era fácil, pero la segunda está siendo jodida, eh. Hostia. Ya no es tan fácil esto. La andando a base de bien. Ah, bueno, ya, ya le da, ya le da. Ahí está. Y luego sigues cayendo. Y ahora ya me las arreglo. ¡Oh, Dios! ¡Ah! Me cago en los pájaros. <risa> Hitchcock y todo lo que tal. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! Pero dale ¿Ves cómo e está? ¿eh? Ah, toma. Ahí tienes, pilla. ¿Cómo, cómo? Ah, ahí está, sí. Una has pillado. Bueno, algo es algo. Lo recomendable con los pajaritos es cargártelos eh. antes de que salgan del nido. Sí, pero. ¡Palo! Tengo un palo. ¡Un palo! ¡Palito! ¡Trogue! Toma, Palí... toma. toma pali, palos. Toma. Y se cae el palo. Toma ¿No has probado a darle con el palitro que a la cámara? Eh, ah, pues no, que no se puede. No, claro, solo puedes pegarle. Pégale antes de que te pegue ella. ¡Ah! pégale. Pégale antes de que te pegue ya porque si no estás jodido. Ya, ya, ya, ya. La tienes que quitarte de su altura. Básicamente. Ahí está, ahí está. Esa. ¡No! Pues, está dame, muy jodido, eh. La, la cámara de ya. huevo está muy jodido. ¡Porter, la cámara huevo. Sí, pues tienes otra. Ya, ya veo, ya. Si sí, ya me acuerdo. A ser jodido. Bueno, a ver. Ah, que ahí, su cosa. de ese su punto de su vista. Cosa. Ahora ya está, ya. Una. Vale. Una hostia. Seguimos bajando. Ah, vuelve, no. vuelve. No, no, no, que vuelve. que vuelve. ¡Ve ah, al el que suelo. No. Tengo, tengo que esperar a que suelte y luego darle. Sí, Ahora. pero es que con lo que tarda el bicho también en darle. Otra de la que te pega. Que no, que no, que no te voy a dejar en paz. Venga. Venga, otra vez. Ah, ¡Ah! ¡Te pego! ¡Ah! Ya he muerto, no he muerto. Todavía no, todavía no, todavía no. Venga, otra. No, no. Casi que lo había esquivado. Eso es, eso es el dash. Si haces eso es dash. Toma. Creo. No sé cómo lo haces, pero creo que estás. Toma. ¡Ole! Y lo he dado! ¡Ole! No vaya. A ver si puedo recuperar algo, coño. Sí, sí, que puede ser. No, no, no, no. Pilla, no. pilla, pilla. pilla píllalas, píllalas. Píllalas, píllalas. Que no come, que no come. No hace nada. Ah. Ah. tú mucho el botón de pegar. Sí. <risa> <risa> ah, no. Ah. Estás literalmente a un toque de morir, eh. Ay, Dios. Tiene una cuchara. Ah. Adiós, ¿qué es esto? <risa> ah, Nos hemos ido al carajo. Ay, qué guapo. ¿Quieres seguir. Ya, ya, ya pulso estar, ya pulso estar. estar. El mismo otra vez. Sí, sí, sí. Es lo mismo hasta que lo Mira, mira, esto es lo que tienes que hacer es pegarle. Ah, que es verdad que si pegaba con el otro botón. Pegarles antes de que salgan, porque es mucho más fácil. Vienes aquí y haces. Hola. Y este ya va a salir, pero me da igual. Al suelo. Al suelo, al suelo No sé quién ha elegido estas patatuelas, pero que sepáis que no hay cosa más retro que unas rufles favor jamón ¡Bien elegidas! Estoy de acuerdo Al suelo, palo Suelo ¿Va a salir en otro la verdad? Sí, sí que me va a salir, sí que me va a salir Venga, dale duro ¡Por aquí! ¡A palazo! A ver, ahora me va a salir el gordo, ¿verdad? Justo el que eh, no quiero. No, creo. Ah, sí, sí. Sí, en realidad, sí. Pero no le puedes dar ahí con el palo. Bueno, la has pillado bien, ¿eh? Uy, vale, apunto. ¡Ojo! ¡Ish! Suelo. Que no se va, ¿eh? ¿Cuántos golpes necesita para Cuatro. ir a tomar? ¡Cuatro! ¡Cuatro! No lo he visto. no se había contado. Yo lo voy dando hasta que pasa algo. Oh, ¡Dios! Ya te ha pirado. Aprende a apuntar, Gaiska! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ay ay ay ay ay ay la vida! Bueno, media. ¡No! ¡Hacia el otro lado! Es que, ¿por qué no la apunto? ¿Por qué no la.? Vale, ¿y ahora por qué me quedo quieto? ¡Última vida! ¡Bueno! ¡Para el otro lado! Bueno, vale, venga, algo es algo. ¡Ahí está! ¡Suelo! ¡Vale! ¡Suelo! ¡Suelo! Bien, vuelve. ¡Suelo! Le queda otro. Sí, le queda. ¡No! Pensaba wow, que iba al otro lado. Pensaba la la la que iba qu al otro la lado. Queda... ¡Oh! ¡No te creo! ¡No, tío! no Me he quedado muy cerca. fuck <risa> Lo más clásico es jugar a Lugo. ¿A Lugo? No tenemos de eso. ¿Qué es eso? No tenemos de eso, no. ¿Qué es eso? Lugo. El único Lugo no, no, que no, no. conozco No, no, no, no. Hugo. ¿Hugo? ¿Cómo es el nombre? H-U-G-O. Pues uh. ni puta idea de qué juego es ese. Así de claro. Yo ya ni me espero a que me ataquen. Venga, adiós. ¡Hala! ¿Para qué ibas a esperar? Si es mucho más fácil así. ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿cómo se comía? ¿Con la A o con, con la B? La a, con la A, con No, sí, con la B. Ah, no, es verdad, con el botón nada que subir. Con, con la saltas. Te falta el palitro, eh. ¡Ah, es verdad, tengo que darle. ¡Ah! ¡Cabrones! Te han cortado. ¿Cómo? Ah, claro, que estos, estos te cortan el cable y te vas para... No te pegan, no te pegan, te cortan. Sí, es verdad, te cortan. Claro, te quitan las 5 vidas de esos 5 puntos de vida que tengas el tiro. No. Ah, claro. Le estaba dando la A. Yo también era idiota. Palito. Palo. Palito. El palo creo que más que por esto es por el, el rango de ataque que tiene. Sí, no. Para no eso una es que viene más. bien. El problema es que cuando te vengan los siguientes ya estás jodido. El Hugo es un juego clásico de troll. ¿De troll? Tiene diferentes sagas y demás. Curioso. Bien. Curioso. Intento cuánto ponerme encima para que... ¡Ah! ¡Cabrón! Al suelo. Nada, nada. Estoy ya... Te queda, te queda. Me queda, pero me queda... Mira, mira, es lo que me queda. Voy a caer como sabe Dios. Adiós. Pues nada, oye. Un nuevo intento. Dale. Uy. Esto es nuevo. ¿Qué ha pasado? Ya hemos perdido. Ya hemos perdido. Pues nada. A por el que nos queda. Vamos. A por el que nos queda. Venga, muchachos. Y luego ya volveremos. Volveremos. Venga, sacamos aquí... La prueba del millón. El Super Turrican. Para adentro el cartucho. Una vez más rezad lo que sepáis al dios de la Nintendo. Siguero, ayúdanos. Y... No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, <risa> no. Vaya. Bueno, vamos a intentar... A ver si con... el técnico nos ayuda otra vez a darle los toquecitos. Si ese... es esos toquecitos. No hacéis nada si los toquecitos del técnico. No, no, si los toquecitos no... No sé yo qué. ¿Aquí, ah, ¿cu aquí cuál es el botón equivalente a pegarle una orilla? <risa> <risa> no lo sé, pero si lo hay... Ojo. No. No. Ojo. No. Not yet. No. Not yet. No. No. No. No. No. ¿Vas a pegar otro soplido? ¡Ay, ay, ay! Va a ser que no. Otra vez. Adentro. No. Conste que sabemos que funcionan todos, ¿eh? Que nadie diga en plan de... Pues es que a lo mejor estáis haciendo el tonto porque esto no os va a funcionar en la puñetera vida. ¡Ojo! Una vez más, el técnico ha resuelto el problema. Técnico saves the day. Técnico saves the day estar de game. A ver, ¿qué coño es esto? ¡Adelante! Cuidado. Me recuerda un poco al Metal Slug con, con sus matices. Te van dando y te van quitando vida cada vez que te dan. Con eso la recuperas. a saltar? No. Lo que, que no me da rabia es que saltar lo que me da rabia es que esté tan atrás. ¿Están qué? ¿El qué? El personaje. Ah, atrás. O sea, que, es... no, que esté tan atrás, no, que está muy adelante. Ah. Sí, de la pantalla dice. ¿Tendría que, que es... saltar por arriba o tengo que seguir bajando? Eh, tú sigas bajando. Puedes, puedes seguir bajando. Uy, uy. Aquí, crack. Esto no es como el Call of Duty, eso lo dispara palante. Ya, ver, lo puedes ya. hacer en plan de apuntar y tal. Ah. Haz lo que buenamente puedas. Ay, ¡Aquí hay mucho bicho! Te quedan dos. ¡Hala! Has perdido vidilla. Sí, aquí hay mucho bicho, sí. ¡Ah, Uy. que también puedo saltarles encima! Ah, ¡Sí! No lo sabía, pero sí. Puedes saltarles encima. ¡Ay, ya Tú ves ahí el 2 con el, la barrita, ¿no? Sí. Pues básicamente... ¿Dos todos... sobre? Dos sobre tres. O sea, tenías tres y te quedan dos. Estás en la segunda intento. Y si te matan, pues quedará una. Y si te vuelven a matar, pues... Pues eso. Que ya no hace falta explicar mucho más. No Todos todo los juegos siguen la misma lógica. Te dan tres vidas. Como puedes comprobar. Bueno, está con el junior Mad, que, bueno, hace... La música que puede ser repetitiva hasta vomitar. Ah, pero bueno, fuck. Y ya te han matado. Te queda una. Venga, para adelante. Ya sabes lo que es. Joder, ya me han dado. Sí, un poquito así. Esto es como el Space Invaders, también me recuerda un poco, sobre todo en la forma de disparar y tal, que pueda ser de una pistola unidireccional, o si te coges un pistolón tocho, pues a lo mejor hay que disparar multidireccional. Oh, estoy, estoy, estoy tocadísimo, estoy tocadísimo. Hay estoy retocado. Re hay que recuperar un poquito de energía. Estoy muy tocado. Estoy muy tocado. Tocado y hundido. Todavía no sé. A ver. A pégale ahí. Vamos allá. Este juego mola, eh. Bueno, me alegro de que te guste, oye. ¿eh? Shooters no... Ya sabes, yo te, ya te dije en su día que yo de shooters nunca fui. Entonces a mí este tipo de juegos nunca me satisfacían demasiado. El Battletoads todavía tenía su aquel, porque al final no era tanto shooter como habilidades Me gusta, tal. Me gusta la opción de que tienes mucho donde puedes ir para abajo, puedes ir para arriba, puedes sí, ir para adelante, derecha, izquierda. Sí, sí. Eso me mola mucho. Continúes. Dale a Para ti. Uf. Let's Pero go! En esto, yo en esto puedo ser un puto desastre. A ver, me agacho. Efectivamente, lo, lo malo que tú dices... Que tienes que pillar, tienes media... que pillar el, el bicho gordo ese. Tienes que pillarlo, tienes que pillar lo que te da. Sí, los shooters no están tus para ti mucho, pero bueno. No, no, no. Y, y lo de la pantalla, pues es otra putada. Es que pillada, ¿eh? lo de la pantalla es bastante mía Lo de la pantalla es bastante mía Vale, ya he mandado. Vale, aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Salto. Salto. No, eso no lo puedo romper. Ya veo, ya, ya. Venga. Venga. La musiquita de esto es brutal. ¡Ole! Venga. Va, va, va, estás aguantando más que yo, yo voy muy agro, en los juegos de Shooter yo voy muy agro. <risa> para nada te has dado cuenta ya. Vamos, vamos, vamos. Creo que no le das, creo que tienes que subir. Pues vamos. ¿Y eso de arriba? Que es que el cielo ya. Sea, es el cielo, sí. Sí, esa mira te voy a intentar dar. Al ah, suelo. Uy. No, no, no, no, hay margen de... No hay daño favor. por caída, no hay daño por caída. No, creo que no, además. Eh, podías ir muy abajo o muy arriba según quisieses. Venga. Ah, me bueno. No puedo recuperar vida, eh, la hostia. No. Eso es uh. lo que jode. Uh. ¡Ey! ¿Esto qué es? ¡El super punk. Bueno... Me ¡Escudito! He hecho, me he hecho con un escudito. Vamos a pasarnos aquí a que no... La, el, el pedrisco. Joder. Que sí, que sí, que te creían, eh. ¿Esto es el level 1? Me encanta. ¡Adiós! Ah, y esto es un pincho en plan de caigo encima y la he palmado Dale, dale. Espera. ¡Ay! No, no, dale, dale, dale tú, dale tú, dale. Que no sé ni dónde estoy, ni si para adelante va... he vuelto a. ¡Oh Dios! ¡Mira, mira, mira, mira! ey He cogido el super lo que sea. Joder, antes disparabas tres, ahora disparas tres de tres. Bien. Ahora hemos recuperado algo de energía. Toma ya. Venga. ¡Hala! Voy de salto para que me den, venga. Cara, que este campeón. Toma. Adentro. Ah. Dando un poquito tienes algo menos de la mitad. Sí, pero bueno. Voy avanzando. Ah, ahora un poco menos de la mitad de la mitad. Tendrás un 25. ¡Oh, un 15, 15. 10 15. ¡Oh, del todo. Pa' ti, venga. Dale caña. Espera, espera. esto es a del millón. Sí, sí que puedo ir para allá. Sí, se podía, se podía. Y continuar incluso. ¿eh? O sea, que esto no es unidireccional. Esto me mola mucho. Múltiples posibilidades para ¡Ah! dónde irá, ¿qué hará? Yo que voy a hacer matar. <risa> no es muy difícil de adivinar. van a matar en breves, creo, porque aquí no hay más que bichos de esto y no me dan boost. Míralo. Sí. Se ha acabado. Me siento joven, macho. Jugamos a la ¿Qué es esto? comiendo rufles, vamos. puntos. Por la cara. Venga, pues aprovechalo. Pero no lo tengo capaz, que volver, pues, claro. Mata gente. Cuidado que te vienen ahora sin previo aviso. Es, es quizá lo que más te vaya a decir, que tienes que los reflejos tienen que ser aquí la polla. O sea, porque es que... Fuck. Como te pasen por... O sea, estoy, estoy ya a eh. Estoy a y me queda poquito. Bueno, Bueno, por eso no sé si has recuperado... No, no, ¿no he recuperado. No, te han dado estoy, estoy a 10, más o menos. Estoy a 10, más o menos. Sí, porque aquí los porcentajes brillan por su ausencia. <risa> Se lo puedes imaginar. Dale duro. No, Tema puntos, va bien Creo que me han dado también los boostings ¡Ah, ¡Oh, Dios! Dios está, ¡Qué te hostia! Te <risa> Game over <risa> He pillado mucho, ¿eh? Bueno, pues, puedes volver a intentar ¿Te, Oiga, te quedan créditos Dale duro Ahí está, hay que agacharse ahora Para, que, para darle Bien Energía, venga. Adentro, adentro Adentro Acá, energía. Vamos bien. Vale, no lo cargo. ¡Ah! ah te da. Eh. ¡Ah! Me había dado energía, ¿no? Poder de disparo, sí. Lo que te das por de disparo, no, no te da aquello. Ah, no. No, lo que te das por de disparo, es como que es el siguiente nivel de disparo. Ya, ya, ya. ¿Para cuándo añaden recompensas el canal? Pues tendremos que mirarlo, ¿verdad, señor técnico? Recompensas del canal. Los... Recompensas del canal de Twitch. Ah, sí, sí. sí. A ver, tendremos que mirarnos es Snorlax, pero también ten en cuenta que depende de las recompensas que metamos. No podemos meter un... Cambiamos la categoría del podcast, ¿sabes? Porque es un podcast, entonces... Sí. Bueno, podemos hacer canciones en vivo una cosa así. ¿En ¿Qué, medio... tal, ¿Qué tal te ves cantando? Sarean Sear. De repente... ¿eh? porque sea musical. Eh, lo, lo hacemos todo, pero cantao. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué música escucháis ahora los millennials? ¿Qué millennials? La gente de tu edad. ¿Y Miguel eres tú? Ah, bueno, pues sí, tienes, pero ya me entiendes. Tienes de todo, tienes a los reggaetoneros y luego tienes a los eh, electroheads como yo. ¿Electro qué? Electrohead. Electrohead. ¿Qué escuchas electrónica? Ah. Tenemos que tener los 10 espectadores. ¿Qué está pasando aquí? Pues que a la gente le mola la NES. Somos unos randoms jugando a. A la NES. A, a la NES. La NES mola, tío. Es, es la primera... ¡Hala! La ¡Qué hostia! <risas> Venga, tira para adelante, a ver si subimos de espectadores, que te maten más veces. Yo creo que la gente quiere verte morir en la NES, entonces por eso, por eso nos sigue diciendo, ah, ya verás tú, a este le van a dar por saco. Donde, que le den por saco al gameplay del Fórmula 1, que lo que quiero es que vea... <risa> Hostias, no, te, te, te, te digo en serio, no sé cuánta gente ahora le ha, le ha dado al nuevo modo historia esto Espera, de la Fórmula 1, pero... Esto quiero comprobar una cosa, y es... Y los del pop que, pues bueno, ya veremos. <risa> eh, ya veremos Atiende a tus seguidores La pregunta Kaka, del si millones no ¿Esto qué nivel de cadencia puede tener? ¿Tiene una cadencia máxima o tiene la cadencia de lo que tú puedas spamear? ¿Lo qué? Cadencia Velocidad de disparo Velocidad de disparo Entonces tú tienes Tú le, tú ¿tú le das, que das, das al botón Claro, y tú luego le das y dispara. dispara Entonces dispara. mi pregunta es ¿La cadencia que tienes máxima o es lo que yo pueda spamear? Eh. Ah, quieres decir cuánto, cuánto de fuerte pueden salir o de rápido los... ¡Eh! ¡Ha encontrado la cacharra! ¡Vamos! De... ¡Mira eso! <risa> ¡Me siento con poder! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Joder! ¡Dios! Eso es el, el Big Fucking Gun de la. <risa> el BBG. ¡Ah! ¡Que me caigo! No, no, ah. matado. Lo peor es que no puedes disparar más que para adelante o para atrás. No puedes disparar para arriba, para los lados. ¡What ¡Ah! no, fuck! <risa> También están los del popes más, también están todavía, los del popes Todavía, todavía... Eh, he descubierto el... El, el, el BFG de este... De ahí este. está, ahí está. Mira, mírame. Es, está guapísimo. Está guapísimo. Energía marchando. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, La verdad es que no pasamos de ahí, eh, pero... Quitando bueno. eso. Venga, mátalos. Mátalos a todos. Y sigan subiendo los espectadores. ¡Vamos! La NES era la clave, Guys y no lo sabía. La NES era la clave. Los retro, los retro vuelve. El próximo día nos traemos una Spectrum y lo petamos en Twitch. Venga, Y yo me traeré la Wii Mini. Y eso me... más Nintendo adelante. ¡Nintendo 64! ¡La Nintendo y 64! ¡La Nintendo 64! El próximo, la, la, el, el próximo, ¿cómo se llama esto? ¡Stream. No, eh, Gaming. ¡Euska es que Digital Gaming! Eso, eso, que no me había pillado. ¡Euska es que Digital Gaming! Lo es que, hemos llamado así literalmente tres minutos antes de empezar el stream. Hostia, qué pedrisco. De aquí no salgo vivo, ¿eh? Oh, es que no salgo ni de coña. Esto es el Super Superpunk, tío. ¿Te has jugado el Superpunk? Otro. De hecho, no. Vale, dale, duro. Joder. Pero, Más uno, la Nintendo 64 de Íñigo. Ibai Sd en el chat. <risa> Ibai, te quiero. <risa> <risa> <risa> Lo vamos a petar. El Super Superpunk. Hombre, el Super Paz, los, un clasicazo, tío. No me digas que no sabes cuál es. Ahora, ¿El super ahora me si me dices no sabes cuál es. No sé cuál es. Vete a la porra. Pero luego me enseñas imágenes. Yo que saber a lo sí, mejor así sí, sí. Próximamente, después de la Nintendo 64, jugamos a, a, a clasicazos ya de, de, de... ¡Que te pegan! De las máquinas recreativas, ¡Ah! ¿sabes? ¡Corre, de... corre, corre! corre. Tú pégale, pégale, pégale lo que tengas. Ya está. Mira, ¡Corre ya. para adelante! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uuuh! Corre, corre, corre, corre. Digo. Esa esquivación ¡Ojo! Me voy, me voy, me voy, me voy me fui Ostras, que el agua te mata No, el agua te mata no, que te has caído Es caída pues libre, sí, el te Si vais a una Nintendo 64, llama punto, se viene Ibai Se viene Ibai ¡Se vienen cositas! Se vienen, ¡Al canal! ¡Se vienen! ¡Ojo que se viene! Un Millennial y un zumer jugando a la Nintendo 64 Se... Se trasca Ahora sí que pilla una BFG de puta madre, eh. Me estoy cargando todo a base de bien. O sea, no sé qué es esto, pero está funcionando. ¡Mira, mira, mira! mira mira. ¡Moríos, cabrones! ¡Espamea! ¡Vamos! Ya, tengo que pasar por abajo. Venga, vale. vamos, vamos, vamos, vamos. Ya me han matado. ¡Corre! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ha recuperado toda la vida! ¡Sí! A ver, vale, vale, ahora tengo que saltar. Oh, ¡Ah, oh, mierda! Me ha dado No Se trasca la magia, chavales ¡Vamos! ¡Se, tra se trasca la magia, ¡Vamos! ¿Pero cuándo se acaba esto? ¿Tengo que llegar como el Super Mario a algún punto concreto o qué? Vamos, ya está, la ha matado ¿Y ahora qué? ¡Vamos! Dime ya, que estoy llegando al final Dímelo, por favor No lo sé, no lo sé No sé dónde estoy llegando, ¿vale? Estoy intentando averiguar Snorlax diría lo mismo, pero es que no es español Ya, Es es es de Chile eh... ¡Ojo! Mucho bicho. Mucho bicho. Pégala arriba. Pasado. pégale arriba. ¡Oh, Dios! Oh, Dios ¡Hostia! Sí. Estás muy tocado, ¿eh? Sí, estoy muy tocado, pero todavía puedo llegar. Estás muy, no muy sé tocado. ¿Hasta dónde, pero puedo llegar? Dios! ¡Ah, Dios! ¡Estás mucho! Creo que ahora tienes que subir. No idea, pero ¿Por dónde? Ni idea. No tengo ¿Por dónde tirar? Por la esquina. ¿Por ahí? ¿Esquina? ¿Qué dices? A otra. ¿A otra esquina? Por Joder. Por el fondo donde están los... Ya, ya, ya, ya, me he pillado. Joder, qué hostia le pegas. Estás a 10 de vida, ¿eh? Ya, ya, ya. ya. Más o menos. A ver. Es que no sé, a dónde, no sé a dónde coño voy a llegar. Te lo debo enseñar. Tú llega. Oh, fuck. ¡Oh, ¡El la leche! Oh. Y se acabó. score. venga. Y ahora es cuando introducías el nombre. Borja, dale. Ahí está. Ah, para, para adelante, para adelante. Para adelante. Eh... Joder, qué viejo me siento haciendo esto. <risa> esto es de máquina recreativa total, ¿sabes? Te hacías el, el mejor score y luego volvías para. salvo que solo pudiese poner las, tres letras es igual yo ponía los, las iniciales tío eh, yo ponía B ahí Borja Ramos izquierdo y ahí, y ahí con eso y luego y luego cada vez que ibas a salvar te ibas a la máquina cuando mostraba los resultados para ver si tu nombre seguía ahí en plan de nadie me ha batido vamos ya está adelante y y, y yo creo que ya está lo doy aquí No, yo creo que ah, vale. Ya, está, ¿no? ya le he dado aquí, pues. Mira, le ¿vas aquí a high score? ¡Woo! He puesto mi nombre mal, pero vamos. <risa> oh, wow. Dices los no, es que apoyan la idea de la Nintendo 64 y que el bicho que cae del cielo se nota que los millennials son los mejores para los juegos con esa dificultad. ¡Win! Total win. Bueno, We win. ya hemos jugado los cinco juegos. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿Por qué? ¿Y a cuál deberíamos jugar otra vez? Shooter, porque shooter. Y más shooter. Putos shooters, tío. ¿Y shooter? A ver, es que... No respetáis nada. <risa> <risa> no respetáis nada. Bueno, venga, va. Es que el shooter ha molado mucho. Eh... ¿A qué quieres jugar tú? Yo, a Super Mario. Pero porque me Vamos. ha picado el puto Super Mario, no, no consigo ni pasar del, del mundo número uno. Bueno, ya tú la verdad es que lamentable. Eh, es que tienes que admitir que los juegos viejos tienen más dificultad que los nuevos. Eh, sí y no, y te voy a explicar por qué. Los juegos viejos tienen más dificultad, sí. ¿Por qué? Primero, porque este mando es literalmente ortopédico. O sea... A todo te Estás viendo está el digo. tamaño que tiene, ¿verdad? Estás viendo el tamaño que tiene. A, a todo te acostumbra. Y a esto tienes que jugar con dos manos. Entonces, eh, y aparte, son, son literalmente... 8 teclas de las cuales usas 6 como mucho. Sí, aquí el R2 no existe. O sea, ni el R2, ni el R1, ni el R3, ni, ni, ni las L. Ni la pantallita, ni la pantallita o sea, esta tú que ahora mismo, Play 4 que es eh, eh, táctil. Lo, la gente más, más mayor que haya jugado estas cosas, porque yo, por ejemplo, no. <risa> ahora, eh, sí. ahora sí, ahora ya no puedo decir eso. Pero la gente más mayor que haya jugado estas cosas, ¿cuál es la cosa? Que tú estás más a reflejos, porque claro, solo tienes 6 botones, entonces los juegos son más chungos, tienes este tipo de dificultades porque no se hacían las cosas como ahora, etc. Pero tú ahora mismo, Snorrax, pasas de tener una cruceta y dos botones a tener en el mando de la Play, que es lo que controlo yo, tienes dos joysticks, dedos? una cruceta, cuatro dedos, dos gatillos, dos botones superiores en los gatillos y dos botones en cada joystick. Que hace que tengas 4, 8, 10, 12... Y eso si eres jugador de Play, imagínate si eres de PC en un juego de estos Ahí clara, está. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, 12, está 16. Son 16 botones más el path, que es, suele ser el mapa. Entonces claro. tienes eso y encima le puedes meter por tres, tres, tres, tres detrás. Y a fin de cuentas tienes también los de PC. Que si juegas a cosas como Fortnite, ya de por sí... Eh, o sea, fuera. <risa> fuera, porque vas a, vas a andar tirando de, de la ruletita. Pero ¿cuál es la cosa? Que como tal tienes 5 espacios de arma cuatro espacios de construcción, el botón de disparo, el botón de apuntado, eh, el sprint, agacharte, saltar... O sea, eso te puede sumar incluso en el Fortnite, y no te estoy exagerando, la mitad del teclado izquierdo. Mira el chat. Bueno, eh... Sí, ¿Qué quejica eres? Soy muy quejica, lo, sí, soy, sí, lo que soy, lo soy, sí lo, sí. lo soy. Pero yo te estoy diciendo la realidad. Estos son seis botones, el mando de play son 16, y el PC los Mira, que te dé la gana. Todos los juegos tienen su aquel. Si jugabas, por ejemplo, a la Game Boy, en la Game Boy básicamente utilizabas esos mismos dos botones que estaban en un cacharrito en tus manos. Es decir, eso y la Game Boy al final son lo mismo La diferencia que a lo mejor la Game Boy, la original, que era cuadrada del todo, y la siguiente, que era un poquito más con las esquinas redondeadas... Pero básicamente era lo mismo, o sea, tenías dos botones, tenías dos dedos y con esos dos dedos pues conquistabas el universo, ya lo has visto yo que ahora con el con el Super Turrican O sea que cada juego tiene su encanto y los nuevos pues a lo mejor te exigen estar a más cosas al mismo tiempo Pero le coges el truquillo y lo mismo como Yo tengo, te tengo dicho, una pregunta del millón cógete vidas y entonces puedes llegar hasta el nivel 8 Yo tengo una pregunta del millón Pregunta ¿NES sí pues NES? Es que no juega las NES Directamente. O sea, yo. La, SNES, eso tenía la, la SNES tenía la cruceta en plan, tenía cuatro botones y estaban en diagonal, ¿no? Eh, Tendría que haber una imagen física del mando de la. Sí, claro, la, la SNES tenía esto eh, circulitos. Claro, eso la es. Super la Super Nintendo, para. La Super para... Nintendo, o sea, básicamente existe... ya no era cuadrada, pero era el primer, el primer intento quizás de algo. Eso es. Esto es una cruceta y dos botones. Y el otro tenía. Eh, creo, tenía no sé si eso... botones, ahí está, ahí. eso es, pero cuatro en diagonal. Cuatro diagonal. Los, los lados los tenía redondeados porque eran dos círculos Y tenía cuatro botones en diagonal Eso es, tenía los cuatro, bueno, en que diagonal, mejora, que te da la impresión de ser en diagonal ¿Mejora pero... eso la situación? Pues a lo mejor el juego lo puedes hacer un poquitín más complejo Pero un poquitín, porque realmente la mayoría de estos juegos Lo único que tenían era saltar y apuntar y disparar, en el mejor de los casos eh, dice pues, Ivai interactuar no, no hay mucho más Dice Ibai que con esos seis botones tiene de sobra no necesitas más Para lo que tienes que hacer en esos juego eso a es verdad, ahí estamos voy, de acuerdo a eso voy. Ahí estamos sí. de acuerdo, o sea, aquí no vas a jugar un Call of Duty En la NES, no no vas a no. jugarlo. <risa> ni, ni de lejos. Pero tienes estas esta cosas que es están muy guapas, en verdad. En la Play 1, y diré mejor, en la Play 1 todavía no se habían incluido los joysticks en los mandos originales. Es decir, tuvo que pasar hasta el mando segunda generación para que los, los mandos de Play 1 tuvieran eh, lo que ahora llamamos el R3, el, el, el joystick de, de, de mm. toda la vida, de los dos lados. Por aquel entonces, el, el mando básico había incluido los R2 y tal. Y R1, R2, perdón. O, o R1 solo, no, creo que también tenía R2. Pero ya el joystick es la siguiente generación todavía y, y yo creo que ya lo último que habrán hecho, que es el, el, la PlayStation 4, que añadieron los, el, la cosita esta de hacerlo táctil, que yo la verdad tengo una Play 4 y todavía no lo uso. Así y bye vale, esto es lo que te digo yo, o sea, que me queje de que no es cuadrado. no es que me queje de que es cuadrado, o sea, que es cuadrado, vale, la cosa está la ergonomía que tiene, pero no me quejo de que haya pocos botones, lo que pasa es que ha dicho Nordas es que los juegos son más difíciles, por dificultad sí, pero no por controles. Es pues estamos cosa. hablando demasiado, hay que poner otro juego, venga, va. ¿Tú querías jugar al Mario o dar al Mario? Mario. En el mundo 1, oh, 2 del Mario, pasen por arriba para saltarse los mundos. <risa> ya, empezamos a ver, a ver. Los, ¿Ya empezamos con los cheatings, Snorlax. Hashtag ProGamer. <risa> y tanto que pro. Allá vamos, venga, Super Mario Bros. ¿Se ha quedado con el mono? Pues empieza tú. Ah, que empiezo yo encima. No empieza tú Pues nada, has quedado con el mono. es que solo por, la, solo por la musiquita ya te traslada Dale. a ese mundo de fantasía. Ahí está. Es que esto, esto debería de estar en la. En, en el top de cualquier. Luego hablaremos de, de esos otros juegos a los que yo quiero que juegues. Que evidentemente van a tener que ser un emulador. Porque son juegos de. Jugaremos de. No son juegos emulador. de videoconsola. Son juegos de máquina arcade de bar. Dios de mi vida. O sea, el, el Super Punk es un clásico de las máquinas arcade de bar. ¿Sabes lo que es Norma Comics? Bueno, Norma Editorial. No. Vale, pues es simplemente una editorial que mayormente es eh, de manga y tal. También tiene de libros, pero mayormente es de manga. Es conocida por eso. Um, pues. En Norma Comics, que es ¿Sí? una tienda que está en Barcelona, ¿Eh? que he estado yo hace unos días, ¿Eh? Eh, tenían máquinas arcade, ¿Eh? tenían máquinas recreativas arcade en plan a la venta, en plan para ti. Sí, pero de todas formas el, el arcade físico como tal evidentemente no le vamos a tocar, vamos a tener Estaría que jugar a guapo, través eh? de un emulador como como no podría ser de otra manera, porque aquí para meter un arcade físico creo que no tendríamos... Estaría espacio. guapo, eh. Hay que preguntar al dueño, pero me parece a mí que va a ser que no. Aparte, ¿tú tienes un arcade físico? Eh, sí, pero por otras cuestiones. Es decir, que no... ¿Qué? No. Sí, pero bueno... En casa, decorativo y bueno, es funcional, pero vamos. que Juegos algo. Que lo importante es que no lo puedo traer porque es un maquinón. Y un maquinón pues ni entra aquí dentro ni puede ser transportable desde mi casa. Lo importante ahora es que... Para que juguemos a eso, necesariamente vamos a tener que jugar a través de emuladores. Emuladores que, por supuesto, existen. Jugaremos por Al Metal Slug, por ejemplo, está el MAME de toda la vida. Que tú el, ma el, el MAME lo descargas para, para PC, por ejemplo, y puedes emular esos, ese tipo de videojuegos. Y el Super Punk, pues supongo que también tendrá su emulador equivalente. Pero los traeremos aquí, ¿eh? no te preocupes. En futuras, en futuras ocasiones, para futuros... Eh, todavía no me he quedado con cómo que se llamaba, tío. Euskadi eh, digital, digital Gaming. Si quieres que cargarme el nombre, estás a tiempo, ¿eh? Eh, sí, sí, o sea, yo prefiero Gaming Room Live o algo así. O Live Gaming Room. O yo. El digital gaming está bien. A <risa> Íñigo le mola. Bien. Y literalmente Engasiado lo hemos sacado sin poco Oye, Snorrax dice que es que es facilito el Mario, pero más complicado el shooter que el mismo Mario. A ver, el shooter es complicado por una razón también. Primero, porque la pantalla está mal hecha, en el sentido yeah. de cuando te vienen no, no, tienes que es estar que... muy adelante para ver los enemigos. No, tienes que tener unos reflejos de puta madre. No por reflejos, sino por claro, porque la pantalla está muy adelante. O sea, si tuvieses, si pudieses verlos venir de más atrás, como pasa en el Mario, en el Mario tú, tu personaje está claro, claro. en el medio de la pantalla, no está allá adelante. Todo y... Eso es. Se ven venir, los malos se ven venir. Eso, eso es. Verdad. Y allí no puedes. estar no hay por sorpresa, pero realmente la mayoría de los malos se ven venir. Y aparte de eso, en pues el en el en en ese mapa, esto es lineal, o sea, el Super Mario es lineal, tú sí. vas para adelante. ¿Es verdad? En el otro, de hecho, si no vas para adelante, el, el propio mapa te lleva para adelante. Efectivamente, o sea, no porque no puedes, ir pa pa de... no puedes ir para atrás y no puedes ir para arriba. Efectivamente. Entonces, en, en el otro, Entonces, como sí tienes una... libertad absoluta de ir para adelante, para atrás, izquierda y derecha, pues. Puedes ir para adelante, para atrás, para arriba y para abajo. Entonces, eh, al ser más abierto. Totalmente novedosa, porque normalmente un género de estos de plataformas es. De, de, el propio juego te dice por dónde vas y por dónde no. Dices Nordas que presenta a la Gaiska el Pipi and Bibis, aunque no creo que lo conozcan nadie de aquí. Ah, ya me la he liado Iba a saltar todo lo alto Bueno, algo es algo Algo es algo Ahí está Bueno, venga, va a ver, si, a ver si soy capaz de pasarme con una vida al mundo 1 Yo ya mira. con eso me conformo A partir de ahí, pues Podemos volver a ser un inútil total con este juego A ver, venga, va Cheering for me Voy a recordar que gracias a todo el mundo que está en el chat Ah, sí, sí, sí, por supuesto. Porque Pero tenemos nueve si espectadores. Hacemos, si esto lo hacemos es para entretener a la gente. Si no, me habría dejado en mi casa. Efectivamente. Y, y pronto más y mejor. Efectivamente, pronto más y mejor porque vamos a probar otros juegos, otras consolas, emuladores, ya habéis visto. Sí. Y muchos más. Si os gustó High Score, esto... Va a ser lo siguiente sí Mitiquísimo Escort, Dios de mi vida Lo hemos comentado, de hecho, aquí Sí, sí, se comentó en Lo comentamos ¿Sí? Así que, si no lo habéis visto Es un, es un documental de Netflix si que, no que, es, Bueno, es una miniserie O sea, que os la podéis ver rapidito Creo que son como seis episodios rapidito de una hora Son como 6 episodios de una hora Y os ponen muy al día De la historia, de, de, los la historia los de los videojuegos Desde el propio inicio Literalmente, sí, sí o sea que empieza, se estas cosas Y antes incluso Empieza desde el Pong O sea... ¡Ah! ¡Ole! No le, no le pego, no o sea, no sé si es que no hay un one-up, que a lo no, mejor no, no, es que lo directamente hay. no le hay. No lo hay. ¿No lo hay? Joder. O sea, que la única forma de conseguir vidas es con llegando a las 100 monedas o consiguiendo todos los puntos esos. Es una no, razón un día me va a enseñar el pipi ambibis. ¡Oh, madre de Dios! El castillito, venga. Aquí calo. siempre pierdo una vida, o sea, es que es, es matemático, da igual lo que hagas. A ver, es que son... Es y de usted este gracias... Chocos. Mira, ya está. Al suelo. A tomar por saco. No, ya con, con tres no llego. Ya, con suerte llego, con dos y con suerte. Y con suerte. Y con suerte. Pero oh, bueno, ahora, ahora más. Sí, ahora tengo que conseguirme el cacharro este, agenciármelo. Que no es setita de fuego, es no. setita normal. No, pero bueno, tampoco necesito aquí setita de fuego. Lo que necesito es llegar vivo hasta el final. Con eso, pues no le tengo que disparar a nadie, porque aquí no vienen malos. O sea, porque ¿Por no le puedo pegar Bowser? a Bowser. Claro, el único, el único al que le voy a pegar es Bowser y evidentemente no va a ser con esto. ¡Ojo! Sí, sí. ¡Adiós! Ah, al suelo. Ya he gastado, bueno, ya bueno. He gastado mi oportunidad. A partir de aquí, el lo resto. No te da, no te da. No, sí, sí me da, sí me da, Si lo hago bien, me da. Bien. ¡Ah! ¡No lo he hecho bien! ¡Te ¡Iba a caer encima de la plataforma! ¡Ah! ¡Tanto el otro Pues tenía razón, siempre perdona vida. Pues ya lo has visto, ha perdido dos de hecho. No, no, no, no, es que me, me mata. O sea, todavía. Tengo que reconocer que no. ¡Ah, el fueguito! ¡Tata la mierda! Te toca. Te ha hecho la troleación. Te juro que ya, es que una vez que pierdes la concentración es como que se va todo al, al garete o sea. Venga, ahora vamos, a, ahora vamos a dar pena, venga Ahora es cuando qué toca horror, dar pena no. ¿Por qué? Pues porque estos bichos me matan porque soy muy malo Es lo gracioso que... Que... En teoría, lo más sencillo a veces es lo que te más... Eh, te... Que es un juego simplecito, ¿sabes? Yo aquí lo que conocía era estar con la B todo el rato y empezar a darle a la en plan, para speedrunear. Sí, speedrunear puedes todo lo que tú quieras, mientras no te cruces con no ni ninguna de las... Tubo. ¡Ah, pero si te puedes meter en el tubo! ¡Ah, pues sí, te podías meter en el tubo! ¡Ahí la... oh, eh. los hacks! ¡Joder con los hacks! Total. Con un poco de suerte... Regalitos. Pa, pa, pa, pa. Sí, sí, no, yo creo, yo creo que... Ah, yo no me fío de esto. demasiado rápido en la, en el primer mundo. Yo no me fío de esto. Sí, sí, sí esto. Venga, chiquititos. ¡No! ¡Uy! ¡Joder! Yo no sé hacer eso. Yo no sé hacer <risa> eso. No es ponerse. Yo no me lo hace. Es métete por el tubo. Eh, espérate. Eh, ya, ya, ya, ya. Claro, te, ya claro Por, por hecho, eso, por está, eso, por eso. Eh... Quiero... Probar una cosa, bueno, no sé, no sé si lo adecuado es probar en el 1-1 o probar en el 1-2. ¿El qué? Que es el Speedrun. Prueba el Speedrun, pero en algún momento te la La para. cosa del Speedrun es ir todo el rato con la B y lo único que haces es. Ahí ya dividimos. ¡Ah! Bueno, bueno. De, de chorras, pero has hecho. Es que me va, es que me va a volver, Caporazón. No, no te va a volver porque no tiene. No, no pega. No, fuck. Ahora, ahora puedes hacer speedrun ¡Corre, corre! Hasta donde llegas uh. ¡Venga, speedrun! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! ¡Adiós! Y... ¡Eso es el speedrun! ¡Eso es el speedrun! <risa> es ¡Correr speed hasta que te la pegas! Es, es literalmente mantener la B O sea, coges el dedo gordo, lo pegas en la B y le empiezas a pegar a la A pues, ¡Ahí está el speedrun! ¿Por speed qué run? nadie lo habrá hecho antes? ¡Ja! <risa> Hombre, eh, esto, esto, esto fue lo que me enseñan a mí al jugar al, al Super Mario Bros el speedrun. Ahí está, ahí está. Literalmente es eso. Sí, claro. Mantienes la mech y le estás hecho. dando a la... ...todo el rato. Ahí está. Mundo 1-2. Al final de las plataformas que suben, espérate hasta llegar arriba y ve por los ladrillos azules de arriba. Ah... ¿Cómo? ¿Lo probamos luego? ¿Lo probamos? Mundo 1-2. Bueno, no sé ni a dónde llego, pero vale. Este es el 1 3 Sí, luego lo probamos en el 1-2, no te preocupes. O sea, no era para esto, ¿no? No, no, no. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer en 1-2 es en los que suben. Sí, ya, ya sea lo que. Sea vale, lo que en los es. que suben, pues eso, hay que. Ahí está. F, bastante la verdad. Pero, pero <risa> sí, bueno. Sí, damos la pena máxima, la el verdad. Speedrun, el esto. speedrun mola, eh. El speedrun sí, mola. Sí, sobre todo cuando te mueres. Sobre, sobre todo cuando no te mueres, pero el speedrun de por sí mola. A ah, tomar por culo. Venga. Dale duro! ¡Vamos, Manuel! Ah, toma, a ver, ¿esto es el 1-3? Sí, el 1-3, sí. Aquí speedrunnear va a estar complicado porque tienes que hacer los saltitos bien. Bueno, de momento. ¡Ah, la plataforma! ¿Tú lo haces a tu manera o te vas a carretera? Yo pruebo, pero haz la prueba. Venga, ahora vamos al 1-1. ¿Quieres te en el 1-1? Eh, no. Vamos a intentar hacerlo bien. Vamos a intentar, Y luego, luego en el 1-2 prueba lo que ha dicho todas esto, las monedas que se puedan en el tiempo que tenemos, ¿vale? Según diga esto, seguramente me, me mate con la primera seta por, por, por tonto el culo. <risa> con Aquí ese ha, bicho. Ha estado cerquita, la verdad. ¿Para qué pa que negarlo? Para destrozarlo todo. Y vamos a probar a ¿En que... ¿Con cuál entrabas? ¿En la primera o en la segunda en las... el tercero, En el tercero, en el tercero. tercero. Ahí, sí, en el este en, no. en ese, en ese. Eh, ahí... En el siguiente. Ah, pues el siguiente. Ha dicho que en el tercero. Bien. Ole, doble, ahí está, el cuarto, el cuarto. Para ahí adentro. está, al suelo. Vale. Ole. Hasta trata de conseguir el máximo monedas, a ver si al menos nos ganamos una cuarta vida o algo. Ya, y, y, y, y luego ya está que no perdamos ninguna, pero bueno, sabe usted que eso ya es lujo asiático. Ole. Ay. Vale, no, no va es, es 2000 y luego el punto de arriba del todo es 5000 No hay one-up. Creo que no, está claro que no. A, a one up por ahí no lo vamos a conseguir. Vamos a probar Tenemos ahora el... que tenemos conseguir el one up por las puñeteras monedas. Pero claro, todas las monedas que me ha dado aquí realmente son las que he perdido en el resto del viaje. O sea que es que no, no es que me haya salido muy a cuenta meterme por el tubito. Aparte que ahora no tengo lo que aquí me vendría de narices, que es el tema de la plantita. La plantita. Vamos a probar ahora lo que ha dicho Snorlax. ¿Lo de. ¿Ir por arriba? Sí. Viene el Mario Truco. Mario truco. Creo que eso nos permite saltarnos mundos, ¿eh? Creo. No, nah, hombre. No, no, no. Sí. Sí. Vale, haz la prueba, a ver. No, este no va a ¿Y todo no. esto? No, no, no, no. O sea, lo que tienes que hacer es en las plataformas: una baja y la otra sube. En la que sube, quédate en ella. Ah, vale, sí. Venga, ahora en el Mario Truco. ¡Se viene Mario Truco! Bueno, eso es Mario Truco. Mario truco, Mario Truco. Vamos ah, a esperar a verlo y luego ya. Íñigo, hashtag Mario truco. Hashtag Mario truco Uno, dos por aquí. Vale, venga. Speedrunner. Speedrunner. <risa> Borja ha descubierto lo que significa speedrun y estaba impresionado. Hashtag Mario? Mario truco. <risa> Yo ya tenía un título en inglés antes de que se pusiera móvil en inglés. Hasta <risa> <risa> Mario truco, hashtag Mario Truco. Vale, tenemos... Menos mal que lo, haya, lo han llamado Mario Truco y no Mario chip porque ya es lo que nos faltaba. No hombre, es que es Mario Truco por el meme, no por otra cosa. Ah, vale, que hay un meme de eso. Hay un meme de, oh. de Moto Truco. Entonces ahora lo que hace la gente es metérselo a todo. Mario Truco. Muy bien, Mario Truco. Pues Mario ah, Truco, Mario Truco. Mario Truco, Mario Truco. Venga, a ver, entonces. Entonces, la estas bajas. Es, vale, viene y ahora, cómala, y ahora en estas, quédate. ¿Eh? Adiós. ¡Eh, no! ¡Qué, ¡Qué falso! ¡Qué falso! No, no, no, no, se podía hacer, se podía hacer, eh. O sea, he sido yo que, que he sido tonto el bote. Spitzra. Sí, más. Allá. En este caso el Spitzra. Vale, a, a ver, ver hasta hashtag Mario Truco. Todo. Adiós, al suelo. ¡Ah! No, no voy a ser capaz de hacerlo. Voy a quedar como el culo otra vez. ¿Cuál vale, será va, nivel va. Dios? Pues bastante. Un intento, ¿eh? un, intento un intento, me queda un intento. Ahora, ahora que me maten las plantas o algo, ¿sabes? No sé, ya, para lo que me queda. Para lo que me queda en el convento. A ver. Mario Venga, Truco, Joder. ¿sabes? No puede ser esto. F doble F. Que quedemos tan. Corta <risa> ya. <risa> <Esto. risa> ya no hay Mario Truco. O lo vuelvo a intentar o qué. vas ya. tú? <risa> no sé. Dale, dale. O sea, Yo luego quiero probar el mundo vamos con a ganar una buena arquitectura. No en todos que vas a, se van a descojonar de mí de cómo jugamos a esta. Pregunta el millón, ¿cuánto tardas en llegar a victoria? Eh, una hora, pero bueno... Merece la pena, creo. Por, por, porque se... La gente esté pasándose un buen rato, si me dices... Estamos ante cero espectadores, Dos, pero sabes tres... que por lo menos... La gente se lo está pasando bien... Snorlax se parte. Luego, luego esto lo resumimos a Youtube, no te preocupes. Ah, ¿sabes qué te digo? Que, que ¿Qué pasa? Que voy, voy a tirar por, por lo... No, hombre, hace speedrun, venga. No, coño. <risa> Mira, ¿ves? Se está poniendo a correr, porque quiere hacer speedrun? ¡Eeeey! Vamos. Quiero monedita. Venga. ¿Esto no da puntitos? ¿o qué? Sí, te da, sí que te da. Da mil. Ahí sí. está. Xe. <risa> Vamos, hombre. <risa> Uff. Doy fe de una hora, sí, porque Wolf solo y a Vitoria, así que. Sí, sí, sí. No, no, pero, no, no, pero, no. pero, Wolf, tú vas a Vitoria desde Miranda, no desde aquí. Hashtag, lleven a Snorrax a España. Hashtag, Snorrax, ven. Ah. ah, ahí va. Ay, ¿Ves? Son 5K. Sí, 5K, pero, pero no un. No, hay un one up, up, ya, ya, no sé one. que no hay one up. Hasta crowdfunding, hasta Kickstarter, hasta. #hashtag lo #hashtag Hasta hashtag. Hashtag, queremos pasta. Hasta dame subvención. Vale, vamos a probar ahora sí, Mario venga, Truco. Va, venga, que sí, que sí. Pero he hecho el trayecto. Ah, esta okay, okay. se puede hacer, que esta se puede. Mario Truco, Mario Truco. Sí, se puede. Sí, se puede. ¡Let's go Me go. que voy por. Si puede, se puede ir por arriba para ahorrarme todo el mal Me rato. encanta el hecho de que este Mario es de cuando? De 1980 y. Yo Creo que es de, lo, de cuando salió la NES. Vale, pues o sea, el hecho de no que, que, que el primer mapa sea así, el segundo sea así, y el tercero sea así, no ha cambiado en. No, pero. En porque, 40 años. porque ellos respetan el tiendo, el, el mundo original. Es decir, que lo que ellos al final. Que Nintendo no hace nada original desde esto, tío. Que todo lo que hace es lo mismo, pero un refrito. Íñigo, bueno. o sea, tienes razón, te gusta o no. Es el meme del FIFA, tío. El FIFA nuevo es el FIFA viejo hecho nuevo. Copiado, no, copiado, copiado. Y, y cuando no hacen uno nuevo, te hacen una recopilación de juegos viejos en consola nueva. O sea, vamos a ver. Eh, hasta un fanboy tiene que reconocer eso. Íñigo, categoría. Eso, eso. Va, y lo sabes. A ver, si no le pones ¿Eh? Eh, en. Tal shows en podcast o. A ver, pero es que la, la verdad es que con la categoría podemos conseguir viewers. Porque creo que streamando esto va a estar Jesucristo. Porque más no. No, no, ya te digo yo que esto. No sé quién lo hace. original! Con ¡Claro que película, sí! ¿verdad? No es un emulador, señores. Es un NES original que le hemos hecho aquí funcionar para el disfrute. Por eso el, lo hemos puesto en el título. Para el disfrute del personal. Bueno, a ver, que hemos llegado al momento. Por favor, Borja, va, va, va. Borja, Borja. No me falles. Vale, vale, Ajá. vale. ¡Ahí! Dale, ¡Ahí! Dale, dale. ¿Y ahora qué? ¡Más! ¡Más! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! No, ¡Ahí está! ¿Qué? Welcome to Warp Zone. ¿Y ahora qué? ¿A cuál me meto? Al 4, metes al 4. Al 4, al 4. El chat también dice al 4. ¡Al 4! Al 4, al 4. ¡La caja! ¡La caja! ¡Venga, al 4! ¡La caja! ¡Al 4! Warp 4 4-1! 4-1! ¡4-1! ¡Aaah! ¡La primera vez que llevo hasta aquí! <risa> ¡Mario truco! ¡Mario truco! ¡Ey! Adiós. ¡Las cositas de huevo! Su puta madre. Eh, es que esa mierda jode mucho, eh. Esa mierda, esa mierda jode no, y no no. poco! Y se caen, y se caen. Porque. Oh, oh, oh, oh, corre, corre, no corre. Corre, corre. Corre, corre, corre, corre. Mientras va a estar tirando todo el rato. ¡Speedrun! Ya lo creo, speedrun. A ver, si puedo pillar Z, pillo Z, pero es que. No hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, hostia, Estamos jodidos. <risa> te puedes subir en bueno, la nube. Hemos llegado a un nivel distinto. Te, es verdad, te puedes subir en la nube, en la nube si lo matas. Ah, al pavo le pegas, lo, lo matas. Entonces te subes tú en la nube. ¿Y, ¿Y cómo tienes, lo hago. Eh, súbete arriba del cubo. Vale, y ahora. Ah, súbete arriba del cubo pues y pégale cuando hecho. pase. Creo. Ahí está. Ya, pero no. Bro. Pero... Bro. Pero, al menos ya lo me ha estimado. <risa> Bueno, por lo menos me lo he cargado, ¿sabes? Pero en las, claro. nuevas, en las nuevas sí que es verdad que era así, ¿eh? En, en los nuevos juegos o a sea, ese bicho si lo matas te puedes. En los lo... nuevos hay tantas cosas que no hay en este, hijo. Ya, cosas traviesas. Bueno, algo es algo. Troleado, troleado, troleado, dice, qué cabrón. Sí, ya lo creo. Otro nube, venga, al huevo. ¡Ah! ¡Corre! Haz la corrición. Haz la corrición. procede a hacer la corrición. Eh, pégala al de la nube, si no. Si ¿Sí puedo. ¿Dónde están mis setas? Yo no, quiero tío. setas Se acabaron las setas Al suelo Se acabaron las setas 69 monedas Eh, Bro, Nintendo está muy mal, ¿eh? Sí, sí Nintendo ahora mismo está muy mal Ese es el nivel 69 monedas Tenemos muchas referencias al 6 eh Speedrun oh, ¡Al suelo! ¡Ah! 1-4 es de speedrun, no me digas eso. Sí, pues ya podría, ya podría. El 1-4, eh. El 1-4. Bueno. Eh, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado me temo, porque si no va a volver a Victoria yo está. te diga. La pantallita. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, está la experiencia de haberme jugado a mí. porque Está, al final... está muy guapo esto, está eh. Está muy guapo. Está muy muy guapo. Bueno, pues ya puedes ir buscando en Google o lo que sea, que es el Super Punk? El Metal Slug, sí, no. Es que me suena demasiado el nombre. <risa> o sea, tío, no fastidies Bueno, pues en próximos juegos La Nintendo 64 Espero que debería de ser la siguiente Pero bueno, vamos a guardarnos la sorpresa Próximamente en sus pantallas La Nintendo 64 Emuladores de los arcades de bar Intentaremos conectar una Game Boy Con eróticos resultados ¿Alguien, ¿Alguien conoce a alguien que tenga una GameCube? Eh, sí, sí sí ¿Podemos tener una GameCube? Y, y, y no sé, y si El mando quiere... de la GameCube es Jesucristo Y si alguien quiere mandarnos un Por, por correo una, una consola antigua para que la probemos Pues lo hacemos también, no pasa nada O si alguien nos quiere a mandar una solicitud de Si alguien puede Si alguien quiere mandarnos una solicitud de que eh, juguemos a cualquier cosa también también aceptamos O lo que sea eh, digital en Twitter Gaming barra baja ed en Twitter salen a en Twitter Ahí tenemos info.rebuscadigital.eu .es, que, ah, in déjalo, déjalo, déjalo. que te Favisca escriban por privado, tío. Que esta gente ya no manda emails. ¿Todavía mandáis emails? <risa> ¿Qué va? Yo para contactar con ciertas personas. ¿sí? <risa> Escribirle por privado aquí a Gaisca, que yo creo que es la única forma real de que os haga caso. O ni eso. Escribirle por el chat. Gaisca el chat con cabra baja 76 en Instagram, chaval. Ahí está. Con eso ya más o menos os tenemos contactados. Y si podéis seguirnos y suscribiros y tal, pues ya sería la leche. Y el Patreon, pues, eh, también estaría bien. ¿no? Patreon.com Barrios digital. Ahí <risa> y, y ya está. Y con esto cerramos retransmisiones. muchas Gracias, gracias a, todos a todos los que, los que habéis, que habéis pasado, efectivamente. Nos habéis seguido en, en este desastroso intento de jugar a juegos de la NES, pero aún y todo ha sido divertido y espero que para vosotros también. ¡Un saludo!